Esta semana en Capital de los Simios Nuestra palabra de la semana Agresión Oiga, andan agresivos algunos, ajá ¿ah? Sí, terrible agresor En, pero como tan weón De heredar rentas vitalicias A las 10 estrofas del himno Analizamos a Boric en el debate Déjale la vuelta al mundo. Mujer descubre infidelidad de su esposo tras una fotomulta que recibió por exceso de velocidad. Hay que tener mala cuella, <risas> <tipas> Las redes Chile al día. Todo esto y mucho más en Donde en la capital de los simios. Wow. Yeah. O oh, yeah. yeah. Don profe, bienvenido a una semana más aquí en la capital Un capítulo más donde vamos a analizar el acontecer semanal como, como siempre ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted Don Station? Bien, pues profe, ahí sigo cansado ¿ah? eh, pero, pero bien, he trabajado más que con Dorito Ya <risa> pero, pero todo bien, ¿y usted? A mí me tocó dar la PDT, o sea, no darla, sino que ser examinador PDT ¿Ah sí? ¿Cómo se portaron los chiquillos? Bien, tranquilo Sí. sí. Imagínate, te colocan dos examinadores por sala ¿Mm? y pensarán que los cabros se van a copiar, alguna cuestión así, si con cueda se conocen. Pero los cabros están interesados en dar la prueba, ¿no? Sí, sí. No, esta ¿Había vez había mucho sí. interés. Sí, sí. se nota. De hecho, habían unas personas que nos dijimos, saca del gorro, pa, al tiro, sacando el gorro, anda a decir eso en una sala de clase normal. ¿Ah, en serio? Sí. Mis, ahora el profe tiene autoridad. Claro, no podían entrar ni con mochila ni con banano ni ninguna cuestión. Dejamos una mesa fuera de la sala y ahí dejaron las cuestiones. Y una loca me dice, ¿y ustedes los van a cuidar? Yo le digo, no. Ah, ya. <risa> Obviamente no podían estar con celular, no podían estar con ninguna de esas cuestiones, así que. Ay ay ay. Lo único sí que, uno tampoco, uno tampoco podía ocupar celular, ni podía llevar libros, no podía nada, tenía que estar ahí parado o sentado. Hilando baba y torciendo poco, mientras los cabros estaban, por ejemplo, en la prueba de ciencia con 2 horas 40. ¿2 horas 40? Sí. Hoy, por fe? Eso es una agresión a cualquier persona. En todo caso, sí. como nuestra palabra de la semana, agresión, o oh, salir sí. agresor, lo sé, la gente, eh, yo creo que es eh, por la época, ¿o no? Mucha gente se anda empujando anda, anda acelerada por los regalos de Navidad, por la fiesta de Año Nuevo, por todo lo que acontece en este mes. Y por la elección. Y por la elección también, por profe. Ah, Porque el zurdo que... tiene miedo, <risas> el zurdo tiene miedo. Qué lindo verlo así, profe. Sí. Ahora, para los que no lo pasaron muy bien, fue la gente que estaba en plaza italia ¿No se llama Plaza Disney, esa ¿eh? o no? Ah, verdad, no, no, perdón, es Plaza Baquedano todavía. O Plaza de los Simios. Claro, la Plaza de los Simios. Uh, uh, uh, uh, uh. <risas> <risas> claro, estaban emputecidos <risas> porque los seguidores de casa se tomaron su placita, así ¿Ah, sí? Sí, ustedes no pueden venir para acá porque esta es plaza es nuestra. Nos costó, ah, nos costó mucho ojito. ¿Sí? Sí. La compraron con los ojos del gatica. Claro. <risas> Ay, ay, ay, entonces se portaron mal y tenemos la definición en este momento de agresión ¿Qué dice? Que es el vocablo latino agrecio. Llegó al castellano como agresión La noción hace referencia a un ataque que se desarrolla contra alguien o algo El cual puede ser físico o simbólico Por ejemplo, al observar la agresión el árbitro expulsó al jugador italiano <risa> Tenía que ser italiano <risa> ¿Por qué me insultas? Siempre reaccionas con una agresión Aumentar el diálogo en todas las esferas de la vida es imprescindible para reducir el nivel de agresividad. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede ocupar la palabra. Claro. Se suele entender que la agresión es una conducta que surge por los hábitos o la manera de ser de aquel que es agresivo. Por lo tanto, no es una respuesta o una reacción ante un ataque previo. Se trata de la materialización de una tendencia hostil que pretende dañar al otro. ¡Qué pedazo de definición con lo que día? Exactamente, oh, profe. Lo dice pero clarito. Oiga, estos tipos, eh, el entiendo que andaban en bicicleta, eh, ¿era una cicletada por eh, Don Gualo, o no? Claro, era la cicletada. Las cicletadas que hacen por Boris eh, concretamente y se empezaron ¿Sí? a mandar mensajes y dijeron, oye, los fallos se están tomando la plaza de Inidad, hay que ir a jagarlo! Bueno, que tengan en cuenta que si sale Don Gualo van a tener que vender la bicicleta. Lo puede... <risa> para poder comer. Claro. Hueones <risa> <risa> así, reclamando con bicicleta de 500 lucas y iPhone 13. <risa> claro, bueno, sí, profe. ¿ah? Vivir en el capitalismo y hinchar por el socialismo es re fácil en estos tiempos. <risa> claro. Mira, aquí sigue diciendo. Algunos especialistas en la materia afirman que el objetivo principal de la agresión es causar un daño real y perceptible en otra persona Y que para llegar a cometer un acto de este tipo Es necesario que el estado emocional se encuentre alterado En otras palabras, la agresión persigue algún signo que demuestre su efectividad Para ser considerada exitosa Toma Buena, oiga profe, aparte de la, de la agresión que se sufrió hoy día Hubo más eh, agresiones, yo también entiendo que eh, por un banderazo anterior También hubieron eh, agresiones, un banderazo en lo prado? Sí. Por ahí yo también escuché un audio de una persona que decía que estamos, estábamos en un banderazo en lo Prado Y ahora tuvimos que venirnos a la posta o a algún centro asistencial Porque creo que pasó a mayores ese altercado Sí, mira, lo que pasa es que el lunes el lunes pasado ¿Mm? Lunes, si eh, estamos a... Eh, ¿Cuánto fue? ¿Seis? ¿Seis? Seis, me parece, sí, lunes seis se hizo un banderazo a las 7 de la tarde en, en, en Lo Prado, en el frente del metro San Pablo. Había bastante gente de cast, con sus banderitas y toda la cuestión, eh, viva acá, viva acá. Hasta que de repente llegaron unos simios, pero de los simios malos, de esos malos malos, de los simios I narcos. Eh, aguata pelaz y, y su misión fue eh, robar banderas de casa empezaron a robar banderas empezaron a pegarle a la gente la gente era casi toda mayor entonces estos flights le sacaron la cresta a las personas dejaron a varias con contusiones les pegaron en la cabeza agarraron los mismos palos y les pegaron con los palos a la gente ¿Sí? y después los mismos eh, caballeros eh, salían con en, en una pared de la garra blanca y colocaron todas las banderas de casa en el piso y salían todos abrazados, así como, misión eh, misión lograda, así como, espantamos a los fallos del territorio popular. ¿Del territorio popular? ¿Qué ah, sí. ¿Ve, profe? ¿Y esta es la misma gente que después pide inclusión? ¿La gente que pide tolerancia? Ahí la tenemos, profe. No olvidar la agresión eh, que sufrió el dueño del restaurante El Toro, que la vamos a analizar más adelante. Oiga, sí, ¿ah? ¿eh? Por parte de Pablo Simonetti. Ay, ay, ay, ay, ay, que se pone buena esa. Sí, pues.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 o consultas comuníquense directamente al whatsapp de Rolandino más 569 78690812 más 569 78690812 0812 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión Déjale, grande Roland! ¡Buena Roland! Mira, Mira, estuve viendo ahí unas películas que hay, ¿no? ájale Excelente Mira, yo tengo un amigo que me dijo que se había contratado Disney Plus exclusivamente para ver Get Back el documental de los Beatles. Y yo le dije, pero ¿cómo tan weón? Si en Rolandino ya está. <risa> Exacto. Oiga, creo que está re bueno ese documental, ¿no? ¿eh? Sí, lo vamos a estar recomendando en un ratito más, así que... Eh, éjale, buena, profe. Sí. Oiga, ¿y lo dice usted o, lo, hizo, o lo, lo digo yo? Dígalo usted, Don Station. Pero ¿cómo tan re weón? Dije re, ¿eh? Ahora. <risa> ¿Por vamos a hablar de Don Wallo, profe? Sí, pues que nos da material. Sí, pues... Fresquito, fresquito está del debate que ocurrió este fin de semana, el debate de la Archi, ¿Eh? don Walo, la primera pregunta que le hacen, pero la primera y empieza el tiro de decir que las rentas vitalicias son heredables. puta ¡Jajajaja! <risa> ¡Ay <risa> oh, señor! Y la gente va a votar por él. No y bueno. lo más lo más cómico es que se enojó y dijo no sí de verdad que sí. Ah sí. <risa> sí. Entonces y explicó cómo era heredable, ¿no? Es que estaba confundiendo el retiro programado, creo yo. Con la renta quién, vitalicia. segundo si sabe, profe, que te va a estar confundiendo. ¿Ah? Después se la sacó, ¿se acuerda con el, eh, el Biblias? Sí. ¿Ah? A todo esto, <risa> oye, a nuestro videito en YouTube de. Qué bueno, ¿eh? Sí, más de 11.000 visitas, gracias, chicos. Sí, bueno. Eh, el Biblias, ¿ah? después dijo que no, que él se había confundido que había leído las cartas de San Pablo o algo así. Eh, no el Evangelio. El Evangelio de San Pablo. Y siempre se las se, la, se la saca. Mira, según Boric, el Evangelio de San Pablo termina en Américo Vespucio. <risa> <risa> y empieza es el 21 de mayo. <risa> Mira, con respecto a lo que pasó en el debate, propiamente tal, se le hace la primera pregunta, en el cual dice que le preguntan efectivamente qué va a pasar con la plata, si van a ser heredables o no las platas del sistema que él propone porque sus mismos asesores habían dicho no, no, eso no está en el programa, o sea tus platas fueron buenas, van a pasar al Estado y el Estado con esa plata va a pagar las pensiones solidarias y, y tú no vayas a tener herencia uh -huh. entonces él dice que en el nuevo sistema de pensiones que propone, los fondos serán heredables tal como son las rentas vitalicias él dice, hoy día las rentas vitalicias generan una herencia en función de lo ahorrado y de la prima que se ahorró, esa modalidad específica es la que se va a implementar en el seguro que estamos planteando sin un pago de prima y que sin que disminuya la pensión futura, agregó el diputado. <risa> Asimismo, el representante de la dignidad señaló que en el sistema de pensiones que propone... Un eventual futuro gobierno si sí consideran que los fondos acumulados por las personas sean heredables en caso de muerte. ¿Cómo es la cuestión entonces? Ahora. Sí, un profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Arcón, dice: Lo que dice Gabriel Boris es inexacto, porque en el caso que el titular desee que sus rentas vitalizas sean heredables, debe dejarlo explícito en un contrato, en la firma de una prima. Pero las rentas vitalizas siempre no dan esa opción de herencia. Sí, es renta vitaliza, sí. Es una apuesta que tú haces. Claro, obviamente. Entonces, ya es como. Dice: las renta vitalicia no son heredables por la sencilla razón que el pensionado entrega la totalidad de su fondo a la compañía de seguros, que lo ofrece, le ofrece la pensión mensual más alta posible hasta el día de su muerte. Esto implica que el riesgo de la promesa recae en la compañía de seguros. Así, el pensionado que vive más de lo esperado, la compañía tiene que pagar de su dinero la pensión, dado que el fondo entregado ya se extinguió. Si vive menos, la aseguradora se queda con la parte del fondo no utilizado. Esto es necesario para que no incurra en pérdida la aseguradora y pueda prometer una mayor pensión. Si está claro. Es claro. <risa> ay, ay, ay. Pero ¿no fue esa solamente la el patinazo que se mandó en el? No, pues tenemos más patinazos, obviamente. Pues, Dentro profe. de los. Bueno, partamos diciendo el, el, el famoso el Biblia que le pusieron ya, porque ya este loco tiene tantos nombres parece fragmentado. Bueno. Esto <risa> <risa> cualquier personalidad. Sí, tiene cualquier personalidad. En todo caso, hablando de personalidades, vio el Twitter que puso eh, Cast, en donde descubrió a Boric hablando de, de más confianza a los compañeros? Ah, sí. Pero mira, ¿Mm? ese si bien podría eh, prestarse para algo, no es tan decidor. Yo pensé que decía algo más como más, más terrible. Pero no no, no. no, no, trata más de compañero y compañera nomás y que en el fondo él se tiene que dedicar a hablarle a ellos, que él, la estrategia era hablarle a todos Chile. Pero, o, eh, a ver, voy al, al, al sentido de que el tipo estaba teniendo una careta ante todo, hasta en la mayoría de los chilenos, ¿ya? Pero él sabe que es el compañero, el camarada, el, eh, el compañero comunista. Ah, obvio, si tiene que ganar el voto del, del, de la gente de más de centro. Claro, obvio. Entonces... Él también, en el programa de Don Francisco, él, él se quiere mostrar muy, muy tranquilo, muy ecuánime, y se manda las gran frases de que, no, yo también he leído la Biblia, y he leído el Evangelio de San Pablo, y Don Francisco también lo queda mirando así con esa cara de sorpresa, y todo así como pegándose <risa> en, la, en, en la frente, así como, frapsh, fase palma. Es que en verdad es, es, es insólito, o sea, no, no existe el Evangelio de San Pablo, a menos, es que, vi, a menos vi, ¿eh? que este güey no haya estado troleando a todos, y se refiere al foro de Sao Paulo y al evangelio, También, por... que, que en el fondo es, es, es seguir el foro de Sao Paulo. Bueno, yo creo que por ahí va. ¿eh? Y quizá se, se haya dado ese gustito, sabiendo mm. que lo iban a, a rotar, pero decir así como, no, el evangelio de San Pablo es este, el del foro de Sao Paulo. O como decía en el video que teníamos nosotros en la capital, profe. ah ¿eh? la Biblia de él a lo mejor tenía bonito. Entonces, no, nosotros nos cachábamos la ola. ¡Ay, oh, qué bueno el video! Son 11 segundos. La gente que no lo haya visto, vaya a verlo. Ahora mismo, no Que termine de escuchar el podcast Después vaya a verlo Claro Eso, vaya el, a verlo. En el canal de YouTube De Capital de los Simios Ahí está Son 11 segundos De pura diversión <risa> Exacto sí, sí. Oiga, ¿y qué otro patinazo Se mandó Don Wallo? Ay, ay, ay Hablando del de himno Que le dijeron Oiga, usted quiere cambiar el, el himno, la bandera El, el escudo y él dice, no, no, yo no soy ese. Técnicamente hablando no es él, es la constituyente, pero él apoya a la constituyente, así que por extensión podría y, ser así. Él, en todo no ha sido él, pues, profe. Claro, no, no, yo no he sido, no, yo no soy. Le sacaron el tema de los encapuchados, no, no, ¿a dónde? Si yo no fui, no, no, no, fue otro. También me cagué la risa con ese, ya, mira, vamos con ese primero, porque fueron calitas, así que, a ver, sí. el tema de los encapuchados, él dice, no. Eh, eh, era una feminista que se estaba subiendo a la camioneta Y el periodista le dice Pero iba encapuchada Y la capucha es el sinónimo de la violencia No, no, pero esta era como tejía a crochet Entonces, no, es de las buenas claro. <risa> Los encapuchados no son encapuchados <risa> ¿Cómo entender este desgraciado? Si sí, ni siquiera Yo creo que ni siquiera él se entiende oh. Entonces después cuando le preguntan por el tema del himno Toda la cuestión Él dice No, yo estoy abierto a cambiar el eslogan es el, el, el, el lema Ah, en sí. vez de por la, eh, eh, por la razón o la fuerza, por la fuerza o la razón. Que ya lo había propuesto, me acuerdo, el... ¿Cómo se llama este senador que era volado? Que se parece a Carlos el... Pinto. Ah, ¿cómo Nelson se Nelson Ávila. No sé si me acuerdo. Nelson, Nelson ah, Ávila. Nelson Ávila. Él había propuesto hace mucho tiempo eso. Entonces tampoco es que sea una novedad. Pero el Vice dice, no, a mí me gusta el himno con las 10 estrofas que tiene y nosotros cantamos la segunda y digo, ¿qué? Dijiste, <risa> weón. <risa> <risa> ay, ay, ay. Menos mal que no dijo que, que le gustaba la, la tercera estrofa. Claro, que él la cantaba todo pulmón. Claro, para los que no sepan, la tercera estrofa, o sea, el himno nacional tiene seis estrofas, no diez, más un coro. La que nosotros Exacto. cantamos es la estrofa número 5 que es Puro Chile, esto es el azulado. Pero la tercera estrofa nosotros la cantamos también mucho tiempo y era muy bonita que dice, Vuestro nombre, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén. Algunos la seguimos cantando? Sí, eh. nuestros pechos lo llevan grabado, lo sabrán nuestros... También sean Oye, ellos el grito no sé, pa, pa de muerte. Para que saquemos una duda a la, a la audiencia, esa estrofa ya estaba incluida o se incluyó después del golpe. No, esa, gol esa golpa, esa estrofa ah. viene con el himno original. Lo que ocurre es que durante el régimen militar se agrega esa estrofa para, para el canto del himno completo. Yo me acuerdo haberlo cantado el, los días lunes en la mañana en el colegio con, ¿Mm? con estas dos estrofas. Sí, la pero, tercera, pero esa ya eh, estos weones del carnicer, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Ramón Carnicer, ¿y quién más <risas> Lillo y Bernardo Bérez Pintado Ah, no tiene nada que ver carnicer entonces Sí, también ¿Sí? Sí. Pero como le digo, desde ese tiempo, ¿esa estrofa ya estaba? O una vez que se hizo el golpe, ya el 12 de septiembre se incluyó esa estrofa ahí en el himno La estrofa esa está desde 1847 Ah ya, yeah. sí pues porque mucha gente dice, no, que fueron los fallos fueron los fallos sí, que well. el, el Pinochet, el Pinochet que incluyó hasta de los balitos soldados, ah, esta estrofa no, no de, la inventó la Pinochet, la Pinochet, no, ¿No? <risa> no, no la inventó Pinochet, para que la gente sepa y más o menos tenga que darle. No, pero según Boric ahora son 10 estrofas y a él le gusta la, y, y nosotros <risa> cantamos la segunda. Es que, como leyó la Biblia, profe, claro. a lo mejor pensaba que era así de larga. La segunda estufa dice: Alza Chile sin mancha a la frente, conquistaste tu nombre en la lid. Siempre noble, constante y valiente, te encontraron los hijos del Cid. Que tus libres tranquilos coronen, al azarte la industria y la paz, y de triunfos cantares entonen que amedrenten al déspota audaz. Hace muy bonito el himno chileno. ¿Al azarte, dice? <ríe> no. ¿Ah? Nos vamos a analizar Se después a pues, al azarte. final los, los partidos de Chile, bro. Ya. <ríe> Entonces, eh, va de patinazo en patinazo Y ya después la, la guinda de la torta es cuando al final se, se pone todo nervioso cuando Cass le dice Oye, le pediste disculpa a la, a la, a la mujer que, que abusaste, le dice en un primer momento Y después Cass le pide disculpa diciendo que no era o, abuso, que era acoso Pero que tiene que eh, tratarse igual Y ahí, viste, estaba sudando como chancho Sí, no, si ahí se enfrascaron en una discusión Ahí creo que tuvieron que cortar la transmisión e irse a comerciales Sí, porque supuestamente eran 30 segundos para cada uno y no, eso no Tuvieron más de un minuto Claro, no no, el otro lo hubiese podido lo agarrar compa casi. Sí, no, y el moderador <ríe> no lo pescaba nadie. <ríe> el pobre. No lo pescaba nadie. De hecho, el moderador termina diciendo así, como, ya corte el micrófono este bueno pueden... <ríe> A ver, yo por ahí tuve opiniones en cuanto a Cast. Me dijeron que no, est estuvo muy insidioso con ese tema y que a lo mejor se... que fue fuera de lugar, ¿eh? pero yo creo que estuvo bien en cierto sentido de haber tocado el tema del acoso o la acusación de acoso que tiene este weón. porque nadie la, la ha analizado en profundidad de hecho no sé si vio un, por ahí un video de Gonzalo Inter que estaba en, eh, en un programa en el cual Sí, se sí lo re... caché Ya, el tipo dijo que la acusación existe, es una acusación formal, o sea, no es una cuestión legal ya, para que la gente entienda es una acusación formal Que ellos habían tenido contacto con la víctima Pero que él no podía decir Qué tipo de acoso era ¿ya? Porque estaban cuidando al candidato Que no podían decir Porque esto estaba como, no sé Investigación y reparación Una cosa así Entonces, esta cuestión no puede ser negada Por eso, Cast eh, cuando dijo Que Boris, que, que lo iba a demandar El otro dijo, ya, pues demandame de, Voy a, a tribunal Y digo que Winter venga a declarar ¿eh? Claro y lo siguió esperando ahí en el comando Y parece que no pasó nada po. No, se dijo al final Este lunes te espero ahí en tribunales ¿Para qué vamos? Así como Ya vos, no soy tan churito Vamos, pues Vamos. Y obviamente empezaron a correr eh, fake news diciendo que Casa había eh, maltratado a su señora, unos certificados de antecedentes falsos. Eh, no, están desesperados, güey. Eh, están desesperados. Sí, pues. El profe. problema es que su candidato, ¿Ah? bueno, sí da el ancho, pero. <ríe> no no sí, sí, es no como la ancha comisionada que lo viene a ver, no sé, salvavía de plomo. ¿Qué crees tú? La ancha comisionada, sí, sí yo creo que le va a tirar su guiño ahí, po. Y también eh, viene a, no sé, po, a. ...a ponerse de acuerdo por si sale, porque ella también va a querer eh, algo de la torta que se va a repartir ahí. Es que ahora ya no es, fueron 30 años... O ¿Cómo era la cuestión? No fueron 30 pesos, fueron 30 años. Ahora, a Bachelet, haga algo. Eso. Si <risa> sí le están diciendo a la ciudad Bachelet. Haga algo. Ay, ay, ay, puta, weón. Oiga, sí, después se mandó otro patinazos que también con la abogada del rodeo. ¿eh? ¿Verdad? Que salió ver, defendiendo el, trofe, el rodeo. Podemos... Este bond defendiendo el rodeo. ¿Cómo quedan los animalistas que votan por él? A ver. Es que no lo, si este güey no ni, ni chicha ni ni limonada, porque lo defiende y como que no lo defiende, ¿entiendes? <risa> no, es que me malinterpretaron, esas no fueron las palabras que quise decir Entonces quiere, quiere quedar bien contigo y con el ¿Qué? diablo Más encima estuvo en candidato Llegó tu hora, ¿Mm? y esto fue el día martes me parece, no, ¿Ah, el sí, jueves wey. Y ahí también dijo o el el cosas eh, bastante potentes Como que no iba a ir a los bad boys de, de París, porque le parecía Vamos extraño a... Porque le parecía que era no, porque poco porque sus principios le decían que no podía juntarse con un deudor de, de pensiones alimenticias Pero sí se puede juntar con un terrorista claro. algún en, en España o con los ciudadanes eh, que hicieron cagar Chile en la casa Pero si él es acosador, pues, entonces ¿qué mm. más le queda ahí? Entonces, claro, en una semana tenía principio y en la otra no claro. Porque dijo que primero sí, sí, iba iba que a estar ahí Y después, no, no tengo no tengo principio No, ¿verdad? patinazo Chile y sale París a responderle inmediatamente diciendo, ya, ok, así como no vengáis. Pero este martes vamos a desmenuzar completamente el programa de Gabriel Boric y ver el impacto que tendrá en Chile. Uh, Exacto. Dicen que París le va a poner la lápida a la candidatura de Boric. Bueno, vamos a ver, pues, si sirve de algo, porque a esta altura sí. ya, la verdad, no hay mucha esperanza. Mira, el día bueno, ya... a todos los que van a votar por Boric también, eh, tengan en cuenta que va a subir más la bencina, porque como ya dijo. es sí, verdad. <risa> y, que, y que el auto es un lujo. Sí, chu, ¿ah? chu. El auto es un lujo, compadre. Así que vayan sacando sus bicicletas, o si no. No, si va a estar todo caro también, si que nada que hacer, porque sí, pues. si sube el transporte, sube todo. Eso es lo que no entiende este desgraciado. Todos. Sí, pues. Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos con otra cosa bueno. mejor. Sí, pues, profe, porque también tenemos noticias del mundo. Ya nos pasamos mucho con Don Wallo y sus excentricidades. Sí. la vuelta al mundo. La vuelta la al mundo. mundo. Oiga, eh, hay que tener muy mal la cabeza. Sí. Cuenta, ¿eh? <ríe> Pero muy mala <risa> mujer descubre infidelidad de su esposo tras una fotomulta que recibió por exceso de velocidad. <risa> Pero, ¿cómo mierda es eso? Acá todavía existe la fotomulta o no? Sí, todavía existe. Sí. ¿Sí? Yo tenía entendido que hubo un tiempo que la habían sacado. No, no, no Sí, al final se, se mantuvo, sobre todo con, lo, con los corredores exclusivos de Ay. las calles, sí. Ya. Dice la afectada tuvo que comprobar ante un tribunal que ella no conducía el automóvil, sino la amante de su pareja. Ándale. <risas> ay, ay, ay. En la ciudad de Düsseldorf, Alemania, una mujer descubrió la infidelidad de su esposo tras recibir una foto multa por exceso de velocidad. En la imagen aparecía el automóvil rentado por su pareja y otra señora sentada en la silla del conductor. Uh. Por último maneja sí. La víctima de la foto tuvo que comparecer ante el tribunal de la ciudad de Düsseldorf para comprobar que ella no era la mujer que conducía el vehículo. Además también explicó que en el momento de recibir la infracción ella ni siquiera tenía licencia de conducir. Chuta. Pero cómo mierda te mandan una infracción si no tienen licencia eh, a la dirección del vehículo. Ah, bueno, De la patente decíamos. Bueno, ¿y cómo Boric maneja dice... sin licencia también La licencia vencía hace tiempo? Oh. Oh. Y nadie dice Oye, nada es no, no tiene licencia de abogado. No, la tiene vencida hace tiempo. Bueno, yo sé que no tiene licencia de abogado, eso sí. Además, también explicó que en el momento de recibir la infracción... Bueno, ya lo había hecho. Mi cliente abrió la notificación de la en la casa. Ella conducía en el túnel de Range Front for Forever. En una velocidad de 87 kilómetros por hora en lugar de los 60 kilómetros por hora permitidos. En la foto... Eh... Veo a una mujer al volante del eh, coche alquilado por su marido y se asusta Informó Fatma probert abogada de la oh. acusada Finalmente el juez determinó que la mujer que aparece en la foto multa no tenía parecido con la acusada Por lo que el esposo de la víctima se vio obligado a confesar la infidelidad ante el tribunal y su esposa uh. La amante del esposo de la acusada no pudo presentarse en el juzgado debido a que se encontraba en el extranjero oh, Me imagino a la mina llamándola así ¿Dónde estáis, oh. vamos, weón? Vamos a pelear terrible brígido No, mi amor, si yo era yo Que iba a una fiesta transexual Claro <risa> oh, yo, yo. Pero tenés que tener mala Hay ¿eh? que tener mucha mala cueva. O decirle a la mina que maneje sí, más rápido, bro. a lo mejor lo hizo a propósito Para que le sacaran la multa y que ¿Ah? la mina se enterara sí, Ahora bro. dice que el, que el carro oh, era ¿dónde? Ah, que el carro, me salió Me salió centroamericano oh, sí, <risa> Oye, oye chicos, la chica dijo que el, que el carro Era alquilado era, era alquilado, <risa> era alquilado y si era alquilado, entonces qué? no me digáis que el vuelo lo sacó con los papeles de ella, ¿Cómo ser? tan yo weón. O sea, sí, más probable, weón. <ríe> aparte de la vuelta al mundo sería un como tan weón dos. La andáis pegando en la nuca y, <ríe> y bueno, yo no creo que a lo mejor <ríe> el no tenía como. Y la andáis gastando la plata. <ríe> <ríe> claro, la andáis gastando la plata. No sé si en esos países usted ha cachado de repente que salen las películas que eh, las tarjetas de crédito eh, las pasan nomás, no piden. No claro. nada. Entonces a lo mejor como son tan modernos en ese sentido Claro, le sacó la tarjeta a la señora y chao nomás po. Arrendó la web <ríe> y pegando en la nuca a, co a costilla a la señora Oh, qué terrible, weón. Que... Ahora, capaz que le he dicho hoy, ¿sabéis que no tengo plato para ganar? Claro, a vos. <risa> Ahora, habrá que ver qué es lo que habrá pasado. Si al final, cuando este loco Llega del extranjero, iba a encontrar toda su ropita ahí puesta en el jardín. <risa> ah, no, pues, pero es que la, la amante andaba en el extranjero. No, pues. No, era el amante del gallo. No, yo, no uh -huh. de, si... La amante ¿Ah? del esposo del acusado... Ah, ya, era la amante del esposo. Ya Sí, pues, la amante del esposo también tenía que ir a comparecer, pero no podía porque andaba en el ya, extranjero. No, ya. si este tiene que haberlo echado hace sí. rato ya, la mala cuenta. Tienen que haberle preguntado si sabía pescar sí. ¿Ah? ¿Vos ahí pescar? Sí. Hoy oh, en verdad que hay que tener mala cueva güey. Es todo caso, profe Bueno, ve, aquí eh, esas cosas Yo creo que no pasa nada ¿eh? Porque acá son tan como la hueas la, la, Las cámaras De repente, <ríe> no sé si hay, Ha recibido alguna multa Pero estas es, eh, fotos radar o, o fotomultas Que tienen aquí en Santiago por lo menos en Santiago, son terriblemente eh, ilegibles. ¿no? Uno ve la foto y apenas cacha, eh, porque de repente sacan foto a la, a la patente sí, o al, al auto. ¿ya? Pero apenas cacha si el auto de uno, bo, de uno igual la va a pagar para no tener problemas. No, aquí el juez le hubiera dicho, mala cuea. ¿Usted pagó el auto? Sí, pero yo no sabía. No importa, me la cueva, paga igual. Por weón, a mí me encima le pone el gorro y iba a tener que pagar la cuenta claro. igual. Es que no era yo la que conducía. No, a mí no me importa. Aquí sale que usted arriendo el auto. Ahora lo quiero ver al algún cuando llegue, le llegue de la cuenta al motel a la casa. Uh... A ver <risa> <risa> <risa> si lo compró, si lo pagó con la misma tarjeta. Uh, no creo que sea tan weón. Oh, según se la van a cortar. Sí, sí. ¿Ah? Ahí, ahí va a quedar Así una tal salchicha cual. bávara. <risa>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 la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado La Capital de los Simios. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah. yeah! Excelente, profe. Oiga, profe, como todas las semanas, dígale a nuestra querida audiencia dónde nos puede encontrar. ¡Éjale! El día lunes, tempranito en la mañana, estamos en Spotify. Así que ahí vaya derechito y puede escuchar el podcast Camino a la Pega o en donde usted quiera. El día lunes también a las 10 de la noche nos encontramos en .fm.cl, la mejor radio online. Un gran saludo a Paco. Exactamente, un gran saludo a Paco. Que, que, que, que nos estuvo colaborando con, con unas notas que las vamos a pasar a escuchar en un ratito más. Déjale. El día martes estamos en YouTube, porque en YouTube está todo hermano. Así que ahí también vamos a estar con el programa íntegro en YouTube. Síganos en nuestras redes, estamos tuiteando harto, Capital de los Simios, con K obviamente. Si nos quiere escribir algo, botearnos, eh, contratarnos para, para bautizo, para reuniones familiares, reuniones del Frente Amplio, estamos disponibles. También, pues, banderazo. <ríe> ¿Mm? Claro, capital Caravanas de los simios, arroba gmail.com, capital con K. Caravanas con árboles y todo eso. Claro, vamos a quemar árboles. Está <ríe> <risa> tal hashtag, se está quemando el árbol, o se le está quemando el árbol. Ah, ¿sí? Sí, así que, ¡wow! Oiga, no hablemos de diseño, mire que quedó la cagada en Castro, así que. Uy, uy, uy, Oiga. eso lo tocamos en el tercer bloque, sí. Que... Oiga, y ya vamos con nuestra. Eh, no, con nuestro jingle, profe. ¡Wiiiiii! ¿eh? Chile al día. ¡Chile, Chile al día! ¡Con el profe que está hecho! ¡Éjale! déjale, nosotros vamos a estar en Lola Palusa tocando este, por si acaso, ¿eh? ¿Ah? Sí. Si que compren sí, sus entradas. Ahora, ahora que se cambió al Parque Cerrillo. Sí, ya está confirmado. Ahí Así tienes, que... Pues, comunistas lo, perdiendo plata. Los ya so empezamos. Sí, pues. ¿Qué, pero la única cosa que están haciendo es, Sí, es verdad, pues. ¿Eh? Oiga, eh, agresiones. Estábamos hablando de agresiones en el primer bloque, nuestra palabra de la semana y todo eso. Y hubieron agresiones en Plaza de Dignidad. ¿Para qué le digo claro. dignidad? Plaza Baquedano. <risa> Plaza Baquedano, Baquedano como corpóreo. ¿Qué ¿Ah? Sí. ¿Y la estatua de Volver? ¿Qué? Nada, que hay estatua de, de, de Gabriela. Y la de Mistral, tumba del no? santo desconocido también. Bueno, Oiga, el otro también, ese patinazo. Ay, si la estatua de Baquedano divide, ¿por qué no? Tenemos una estatua de Baquedano Mistral, pues. Puta, saca la vienda no. entonces, pues, weón. Sí, literalmente. ¿Mm? O pone el perro Matapago, no sé. No, esa weón no. quiere no, hacer profe. cualquier weón, pues, se queda ah. lo mismo. <risa> no. Eh. <risa> No sé, otra cosa. Pero mira, cosa. el día sábado, ¿Mm? eh, recién acaecido, ocurrió un banderazo por Cast en... Ahí en el parque... ¿Cómo se llama Inés de Soria no? No, no. Ahí en Bilbao con Pedro Valdivia. ¿Ya? No tengo idea cómo se llama el parque. Pero ahí en... Ahí en el centro. Más tirado para Ñuñoa. New York <risa> Claro. Pero llegó mucha, pero mucha gente. Yo no pude ir porque lamentablemente estaba con la tremenda caña... <risa> Que cuentes una quiero profe. Si usted no está curado, ¿por qué anda tomando? Oh, oh, en verdad, hace tiempo que no tenía una caña tan brava. Entonces ni cagando, y más encima lo, lo habían adelantado a las nueve y media de la mañana, es como ya, much, No, pero el profe se comprometió en el eh, capítulo pasado. No, ahí estaremos sacando cuñas Ah. ¿eh? pero pavimos dos Paco tuvo tu, que sacar sacando, la cara po. don paco <ríe> tuvo que sacar la cara gracias a don paco de punto fm punto por asistir ¿Eh? ahí y por sacarnos unas lindas y hermosas cuñas que vamos a pasar a escuchar a, a continuación vamos a escucharla oiga eh, se ha dicho de paso el jefe sacando cuña el jefe ahí haciendo la pega <ríe> claro obviamente <ríe> vamos a escucharla entonces oiga. Oiga, para la capital de los simios, programa que se da los domingos ¿Por qué está aquí usted, venezolana? ¿Cómo? ¿Por qué está aquí en el banderazo acá? Porque tuve que salir corriendo de allá de Venezuela por Chávez y Maduro. Y si viene acá tendré que salir corriendo otra vez. ¿No quiere que se vuelva No, a no, para nada. No quiero esto para Chile. Chile me abrió las puertas de gran manera. Y voy a pretender que este tipo venga a hacer lo mismo que hizo allá en Venezuela, Maduro y Chávez. Para nada. ¿Usted hace cuánto que está en Chile? Tengo ya cuatro años. Ah, pero no voto entonces todavía. Claro, voto. Ah. Ya, y sí, bota, bota dos. Claro. Rapo, pues. Muchas gracias. El domingo ahí la entrega. Okay. No, Permítame, si me permites era, plato, era, plato, para el programa no, online Capital de los Simios para el domingo. Tú dijiste que eras médico. No, yo soy nutricionista. Ah, ...académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y lo, lo digo abiertamente, la inmensa mayoría de los académicos de las universidades del país estamos en silencio, porque nadie puede decir nada, nadie puede decir nada. Pensemos que Boric tiene 35 años y todavía no es capaz de titularse. Porque es el, ellos funan a todo el mundo, controlan las federaciones de estudiantes, controlan los colegios profesionales, controlan todo, todo, absolutamente todo. Esta gente no cree en la democracia. Y el que dice Pío es un fascista para ellos. El que denuncia la corrupción es un fascista. Es así. Oye, ¿y por qué, ¿y por qué los profesionales tú crees que de las universidades no, no alzan la Por miedo, la voz? por miedo, pues. Por miedo a perder sus trabajos, por miedo a que los, los insulten, por miedo a que los agredan, por eso. Si el miedo controla hoy día a la gente en las universidades, es el miedo. Bueno, pero tenemos una oportunidad el 19. Por supuesto, por supuesto, porque si no se va a acabar la libertad en la... Lo primero que van a acabar es la libertad en las universidades, eso es lo primero. Y controlan a los jóvenes diciéndole cosas que son absolutamente absurdas. Son grupos políticos que llegan a las universidades, no les interesa estudiar, no les interesa titularse, y controlan las universidades, oh, okay. eso es obvio. Oh, okay. Bueno, Pero qué triste. triste. Considere usted Boris, Jackson, Vallejo, la, la que es diputada acá por Recoleta, la Cariola, nunca han trabajado. Pasaron por la universidad, se titularon y nunca han trabajado. No saben lo que es servir a su país más allá de la politiquería es así sí. ah, tenemos una oportunidad y ojalá todo el mundo vaya a votar este domingo tenemos que ir a votar, tenemos que ir a votar vea usted la cantidad, los miles de profesionales venezolanos que han llegado a Chile arrancando del hambre arrancando de no tener insumos médicos de no tener fármacos la gente que hoy día trabaja en Chile desde que arrancó ese país por el hambre sí, ¿por qué otra cosa se están yendo eso es esa gente lo que le interesa es comer, aquí vemos en Providencia la cantidad de familias con, venezolanas con niños vendiendo dulces en la esquina porque no tienen hambre y eso es lo que le espera a Chile, esa, es, la, esa es, ese es el comunismo y así ha sido en todo el mundo. Sí, absolutamente, no, no otra vez. Oiga, ¿y, ¿y por qué tanto profesional en la universidad es que no alza la voz y es, es cosa que se juntaran? Por miedo pues. Por miedo, porque resulta que estos grupos de personas, porque ellos son los fascistas, ellos son los que usan, los que gritonean a la gente, la insultan. En cambio, ¿y qué es lo que hacen las personas en su vida profesional? En silencio. ¿Usted ve profesores universitarios haciendo protesta? No, pues. ¿Usted ve profesores universitarios haciendo marcha? No, pues. Si son estos grupos políticos ideologizados, están destruyendo nuestro país y, entre otras cosas, van a destruir nuestras universidades. Eso es algo evidente, porque cuando se acaba la libertad, los académicos universitarios se van. Si no hay libertad en una universidad, no se puede hacer nada. ¿Qué se va a hacer? Fuerte y tiene toda la razón. Muchas gracias. No, pues, que esté bien. Bueno, pero te voy a decir algo: los que llegaron. Daré... Tú... Ah, pues, ah, pues, no, a seguir dando las Venezuela era un país donde se armaban autos. No, ah, eso no lo sabía. Era un país, era un país poderosísimo. Bueno, el, Zulia. el Zulia era. Horrible, la, Zulia, ¿no? la, la mejor. La industria que tenía. Yo la petrolera se ha caído. PDVSA de no sirve. Los empleados están, pero pasando hambre. Los empleados ¿Sí, no es de PDVSA. ¿Tú cree eso? Aquí en el banderazo de casa. O, ojalá y, y, ojalá y, y el chileno tome conciencia, porque no sabe lo que le espera, si ese señor gana. Que tenga que salir a agarrar una toalla para, para secarse, para ponerse la de toalla sanitaria. Oiga, bueno, usted es de Cuba, ¿por qué, ¿por qué está con casa? Porque yo creo que la juventud chilena, que quieran saber lo que es el comunismo, que le pregunten a un cubano. Son 63 años de dictadura comunista, que nos vendió a Fidel Castro en el año 59 todo lo, lo, lo más bello, el paraíso. Y todo lo que hay en mi país es mentira, todo es mentira, se lo digo a la juventud chilena. Que le pregunten a los cubanos, no le pregunten ni a los coreanos, ni los venezolanos, a nadie, a los cubanos. Por eso estamos acá, en mi país eh, es prohibido todo. En mi país a Luis Robles un joven como de tu edad, le echaron 7 años por un cartel que decía libertad. En mi país eh, eh, eh, es prohibido criticar al, al Partido Comunista por las redes sociales, por todos los medios. Es prohibido tener un auto, es prohibido eh, salir del país. Eh, millones y millones han salido por el mar, atravesando el Golfo de México, la Florida. Eh, están saliendo por la selva del Darién, por, por Panamá, Colombia, porque es insostenible la vida en Cuba. Y es el Partido Comunista que lleva 63 años en el poder. Es el líder que tienen. Eh, la izquierda revolucionaria latinoamericana que tienen ese líder de Fidel Castro es mentira. Fidel Castro es un asesino, es un nazi, es un mentiroso. Se lo dice un cubano que nació con la revolución, que abrazó la causa revolucionaria, amaba a Fidel Castro porque estaba engañado. Es mentira todo. todo lo, Fidel Castro Oiga, es un ¿y usted asesino. ¿Hace cuánto que está en Chile? Llevo tres años acá en Chile. O sea, todavía y, no vota. Sí, no voto, pero he tenido. Tengo 43 años, lo, lo, he tenido en Chile en tres años más con mi trabajo que en 40 años en Cuba. ¿Me entiendes? Oiga, muchas gracias, nombre. El Leonel Delgado Romero. Leonel, muchas gracias. Y que siento de verdad el dolor de, del pueblo chileno, que le digo un consejo a la juventud chilena, si el comunismo llega a Chile, como dicen los, el buen chileno, cagó Chile. Oiga, cagó. muchas gracias por sus palabras. La capital de los simios. Qué potente, qué potente Oiga, estaba enojado el cubano, profea Está enojado, pero la verdad es que, mira, yo lo entiendo, tiene razón 63 años de dictadura en, en Cuba Sí, y pues que él se venga para acá y que para acá también a pasar por lo mismo <risa> Uy, Esa sí que es más la cueva, ¿Ah? Capaz que se van también los pillen con fotoradares <risa> <risa> metiendo las patas Claro, te imaginas, igual bueno, el gobierno de, de Boric comienza a deportar a todos los venecos y a todos los cubanos eh, detractores eh, no sea No, no ah. creo que deporte a nadie, yo creo que nos vamos a tener que ir todos solitos ¿no? <risa> La plata no va a alcanzar no para plata allá, la no va no a lamentablemente otra pero de verdad o sea la gente que lleva que viene de otros países por lo general mucho beneco está apoyando la, la campaña de casa y la candidatura de casa y lo hacen por algo o sea ellos vienen escapando de, de un mundo así yo creo el que, que en ese sentido le salió el tiro por la culata a la izquierda. Porque se trajeron a muchos venecos, a muchos haitianos y a mucha gente afuera con la intención de que esta gente al obtener ya su residencia permanente y poder votar, eh, votara por quien te dio la mano en ese sentido. Pero obviamente ellos también van a tener miedo de que llegue algún régimen del cual le están escapando. Mira, según datos... Entre comillas, oficiales, tenemos aproximadamente a 200.000 venezolanos en capacidad de votar. No sé si lo habrán hecho en la primera vuelta, pero si no lo han hecho, pueden ser también una fuerza decidora en esta segunda vuelta. Entonces, ¿Y podrá es importante ser, escucharlo. ¿Podrán ser algunos infiltrados del eh, gobierno de ADA? Yo creo que sí, yo creo que hay, pero yo creo que los infiltrados llegaron después. ¿Sí? Llegaron onda como a, para preparar el 18 de octubre. Claro, pero yo creo digo... que. No, no tienen el plazo como para poder eh, votar. Claro tema del derecho a voto. Oiga, pero bastante buena la cuña, gracias a don Paco también, que estuvo ahí poniéndole el hombro y se estuvo arriesgando también, pues. Sí, sí. Hay ¿Ah? que le pegaran sí. un palo ahí. Porque después el día, el día domingo, efectivamente, la gente se convoca, como le fue también al banderazo ya, ¿Mm? y vámonos para Plaza y tales. Y vamos ponquito, vamos Ah, y se fueron a meter a Plaza Dignidad como tal. Y se fueron a meter a Plaza Vaquedano técnicamente. Sí, pues Vaquedano. Entonces mira, y voy a leer lo que te dice el mostrador Porque ojo, el mostrador no es un medio de, de derecha Obviamente que no, profe Dice lo siguiente Dos heridos tras enfrentamiento entre adherentes de Kass y Boric en Plaza Baquedano No hubo detenidos eh, No fueron enfrentamientos, partamos la base Los videos que mostraron fue directamente agresión por parte de, lo, de los ciclistas furiosos de Boric uh -huh. Después dice Carabineros actuó a través de las fuerzas especiales Haciendo uso del carro lanzaaguas en contra de los ciclistas resguardando a los simpatizantes del líder del partido republicano. Los partidarios de Cast evaluaban ejercer acciones legales para perseguir y sancionar a los desalmados que atacaron a los adultos mayores, mujeres y niños, hoy en Plaza Baquedano. ¿Qué tal? Porque en verdad estos locos están como coordinados. O sea. Pero si están coordinados para todo ese tipo de cosas, pues, profe. Eh, ¿dónde, ¿Dónde va el comando? O sea, no, no el comando, sino que los adherentes de Cast llegan estos tipos a agredir, llegan a quitar bandera, llegan a hacer funas. Eh, ¿Y usted ven la gente de Cast? Ninguna ha ido a hacer funa a, a los banderas ya sea de Boric o, o a los encuentros Yo no, no he sabido que hayan tenido problemas por algún comando de casca que haya hecho este tipo de cosas No, la verdad que no, y aquí es donde yo creo que está el gran punto Esta gente se cree con una superioridad moral tan grande, tan grande Que incluso cuestiona y encuentra idiota a la gente que piense distinto porque te dicen, no, pero es que cómo, ¿es posible que tú podáis votar por alguien que apoyó a la dictadura? Pero bueno, esto, esto pasó hace caleta de tiempo. Si ustedes no sabían, Elwin apoyó el eh, golpe militar. ¿eh? Y también eh, el, el partido que tenía, era el, el, el PPD, ¿cierto? No, la democracia cristiana. Democracia cristiana. Democracia y Eduardo Cristo? Frey también. Eduardo Frey también. Sí. ¿eh? Y ahora sí. son considerados héroes. Claro, po entonces, pucha, es como ya cabrón, de en vuelta a la página pero es que es lo que le da rédito también, por pues, el Pinochet el Pinochet, oye, ¿hasta cuándo lo van a sacar también, según se muría, ya sacó hace cuánto hace 15 años? Eh, 15 años ya que ya muerto entonces, ya bueno, no, no puedo decir que lo dejen descansar en paz porque no lo hacen nunca, pero no, obvio. <risa> pero ya no saben qué hacer, o sea están tan, tan pegados con, con esa cuestión del, es, del es, pasado que no es que les ha creído, profe. lamentablemente sí. eh, eh, van a tener siempre esa esa cartita bajo la manga. Sí, y lo que pasa es que ellos se creen como lo iluminado, como que ellos recibieron el maná del cielo, como la noticia, como la como el evangelio de San Pablo. Claro. <risa> ellos también compartieron el evangelio de San Pablo. Sí, pues. Y por lo tanto ellos creen de que todo lo que ellos dicen es, es, corresponde a la verdad, es que todos nosotros estamos horriblemente equivocados. Y por lo tanto, amablemente, nos quieren hacer ver de que estamos eh, completamente equivocados, eh, golpeando, eh, amenazando... Literalmente dejando la escoba, porque ellos son dueños de, de la verdad y por lo tanto eh, tienen que hacer eso. Esa ¿Y, quiénes clásica frase, lo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quiénes serían los fascistas entonces, profe? Es que ahí está el punto, ¿Mm? porque ellos dicen que al fascismo no se le tolera, al fascismo se le ataca, y ese es como su leitmotiv. Ah, sí pero ellos se comportan como los fascistas, ellos eh, son los que realmente, y mira, ¿para aquí estamos con cuestiones, esa cuestión del facho, el facho, el facho, eh, constantemente atacan a la gente de derecha diciendo que son fachos. Pero no el, tienen idea de dónde viene el fascismo. Vos, no, y muy, incluso dentro de los mismos profesores de historia dicen al ah, que venga a decir que el fascismo es de izquierda es porque no sabe nada de historia. Bueno, el fascismo no es de derecha, no, no tiene nada que ver con la derecha. Es como una tercera vía. En Lo donde pasa... el Estado está presente en todo. Y, el, y, y para la derecha, me, mientras menos Estado, mejor. ¿Dónde está el fascismo en eso? Lo que pasa, profe, es que donde se dio el contexto del fascismo con Mussolini, con Hitler, eh, obviamente se, se le a veces se le pone más a la derecha en este sentido, pero el contexto histórico dice otra cosa, ¿entiendes? Eh, según eh, algunos artículos que andan por ahí también circulando dicen que no importa que el nazi se identifique nacional-socialismo, y, pero, pues, ese no era el socialismo, nunca fue socialismo, siempre fue fascismo, <risa> fue, siempre fue derecha. Claro. ¿eh? Lo que pasa es que el fascismo persiguió activamente al comunismo, y eso es verdad. Claro. Pero ojo, el socialismo y el comunismo no se podían ver. Uh -huh a nivel mundial. Exacto. Entonces, que ahora hagan alianzas estratégicas y otra cosa. Claro. Y y una cuestión súper principal e importante del fascismo como tal. Bussolini decía, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Qué quieren eh, las nuevas generaciones de izquierda? ¿Quién quiere, ¿Qué quiere el votante de Boris? ¿eh? Que todo lo maneje el Estado. Exactamente. Entonces, ¿quién es el fascista? Vuelvo a preguntar. Sí. Entonces, y, y, y se comportan como fascistas tienen bandas de choque, les faltaban las puras camisas pardas nomás todos de desgraciados de hoy día sí, va a salir a pegarle, porque en el fondo ¿qué están haciendo? están atacando a gente que piensa distinto solo por el hecho de pensar distinto pero bueno yo creo que van a seguir así, obviamente no van a cambiar su postura, la gente que es fanática eh, en este sentido, no razona, ya no tiene pensamiento crítico tampoco tiene sentido común en ese, en ese aspecto eh, así que lamentablemente vamos a seguir viendo esta, estos escenarios Yo creo sí. que obviamente cuando salga el, el presidente después del 19 eh, Si es que gana acá va a ser peor ¿ya? Porque Pero los... por lo menos se va a tener la legitimidad de que el presidente ganó con más de la mitad de los votos Y a estos desgraciados se les puede dar el parele. Sí pues, pero va a ser súper violenta la reacción ¿ya? Ah sí, No hay es que tenerlo claro entonces, y, y en el caso que salga Don Gualo, la gente que votó por Cast no va a ser eh, ese tipo de o no va a tener ese tipo de reacciones, ¿entiende? ¿Me entiende la diferencia que quiero hacer? Ah, sí, sí. El Así votante como ya ganó, de vote, bueno, punto. Claro, la gente se va a resignar, va a tratar de seguir viviendo su vida lo mejor posible y ojalá que eh, las cosas no pasen a mayores acá en el país, ¿ya? Pero si pasan a mayores, tampoco van a, a salir a dejar la cagada. Lo que van a optar, la gente más sensata, es a lo mejor buscar un mejor futuro y e irse, ¿no? ¿Mm? Claro. Eh, consejo: compren dólares y salen a Don huelo? Sí, <risa> <risa> exactamente. Tira, dice, Adherentes del candidato presidencial José Antonio Caz asistieron este domingo a la Plaza Baquedano, al emblemático lugar rebautizado durante el estallido social como Plaza de Dignidad. Ahí el mostrador de a Dandeley. Bueno, también arribaron ya. un grupo de ciclistas Con banderas del otro banderado, Gabriel Boris, Quienes, <risa> según información policial Habrían comenzado a arrojar elementos contundentes Hacia donde se encontraban los partidarios de Kass Y eso se puede ver en muchos de los videos que, que andaban rondando por Twitter En que los locos efectivamente ellos son los que van a agredir Claro Según información entregada por carabineros Que resguardó a los simpatizantes del partido republicano Eso también le imputeció a los zurditos. ¿Mm? Ah, pero ¿por qué tendrían que lo echado los dos? El hecho ocurrió alrededor de las 11.40 de la mañana cuando dispersó a los ciclistas haciendo uso el carro Lanzagua. La institución señaló además que tras lo ocurrido, una mujer y un hombre resultaron con lesiones leves y no se registraron detenidos. A través de su cuenta en Twitter, José Antonio Carlos lamentó lo hecho. La Les de la nuez de los los violentos. Es de todos los chilenos. De todos los chilenos, así, Y tal aquí cual. está el tweet, dice... La Plaza Italia efectivamente no es de los vandalos violentos es de todos los chilenos. Lamento los ataques con piedra y golpes de adherentes de Gabriel Burick a los jóvenes que fueron a apoyarnos hoy. Basta de violencia, basta de impunidad. ¿Y qué dijo el otro? Nada. No dijo Napo sí, En el lugar se gritaron consignas y hubo algún enfrentamiento físico entre los distintos grupos No hubo enfrentamiento físico, los locos saltaron a pegar nomás sí, Lo que incluyó golpes y lanzamientos de objetos El partido republicano también reaccionó y emitió un comunicado en el que condenaron esta nueva ofensiva de violencia Que deja una vez más en evidencia el ánimo totalitario de quienes no respetan a quienes piensan diferente y se creen dueños del lugar Bien la cobarde agresión que sufrieron de los violentos es simplemente inaceptable. Entendemos la desesperación de los adherentes del candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio. <risa> Bien, buena cuña, buena cuña. Buena, buena, buena. Pero eso no les da derecho para arrasar con todo lo que tengan por delante sino no cumplen sus objetivos y ven que su candidatura se desmorona agregaron. ¡Qué buena frase! <risa> Los republicanos evaluarán ejercer acciones legales para perseguir y sancionar a los desalmados que atacaron a los adultos mayores, mujeres y niños, hoy en la Plaza Baquedano. Los, adherentes de, Boric, por, los adherentes de Boric luego se dirigieron por la costanera de Andrés Bello, mientras que los de Caz permanecieron unos minutos en la plaza para posteriormente abandonar el lugar. Y tengo entendido... De que mucha gente estaba, eh, siendo, eh, estaba alertando de que cuando ellos se trataban de dirigir a sus hogares Muchos de estos ciclistas lo empezaron a perseguir para ver dónde vivían Y los seguían amenazando Imagínense, si los siguieron sí. a ese nivel Sí, a ese nivel de fanatismo Así como, estamos a perseguir, fallito, lado No, y después empiezan las amenazas en redes sociales, los mensajes Sí ¿Mm? Porque Entonces... no se quedan tranquilos ahí, po. Imagínate, tú en Facebook anda a poner algo a favor de CAS porque va, ¡ah, saltan todos los orcos. No, los orcos obviamente. Eh, yo he tenido eh, experiencias cercanas a, a temas de amenaza, eh, a temas de mensaje bien fu fuerte en ese sentido, por darle apoyo a, a, gente, a gente obviamente que, que uno concuerda con la idea de, de ellos. Es que por eso te digo, estos desgraciados de verdad se creen dueños de la verdad. Sí, pues, profe, se creen dueños de la verdad, dueños del país. Eh, imagínense si, eh, no sé, pues, estuviéramos en una época más eh, eh, medieval, o sea, viviríamos en Inquisición, pero terrible, pues, profe. Sí, sí. ¿Eh? La Inquisición. Me persiguiendo con, azadón, con con, eh, o, <risa> con antorcha. Con antorcha, <risa> imagínense. Hola, güey. Pero bueno. Todo esto podrá ver la luz, todo esto, si usted no está escuchando y está indeciso, no lo piense más. Hay un futuro de paz y tranquilidad. No va a ser fácil, para nada, pero se va a contar con las herramientas suficientes como para poder llevar a un país en calma y en paz. Exactamente, así okay. que bote dos, botecas. Okay. Eso <risa> Oiga, y haciendo alusión a la intolerancia, eh. Quiero entender qué pasó con el restaurante El Toro, profe. Ay, ay, ay, sí. Una polémica. Sácate el coche porque esto es palabra. Ah, sí, vamos a, a pelear. <risa> Déjame ponerme el chal y ¿ah? ir a preparar el mate. Claro. <risa> porque dice: Pablo Simonetti acusa a operación política concertada tras ser acusado de promover la violencia por dueño del toro. A ver, quiero entender primero quién es Pablo Simonetti. Pablo Simonetti, yo entiendo que es un escritor, ¿no? Sí, ya. El Toro es un restaurante. Es un restaurante, sí, que, que atiende a gente gay LGTBI, más que caseta. El toro hueco, entonces. <ríe> eh dice Chris Portugal, dueño del restaurante el y, uh, profe disculpe, sí antes de leer la noticia el toro solamente atiende gente gay, no no uh -huh. al que quiera ir, pero es un es como no sé, pues, como la ex disco el príncipe, como el Bocara, como el no sé, o pues, alguna el club miel, alguna otra como disco gay que atienden a heterosexuales también, pero um, fundamentalmente se junta la comunidad gay. En ah, porque lados. eligieron eh, juntarse ahí nada más, no es porque sea abiertamente un lugar así, no son abiertamente eh, así son pensados para, para este público. Pero si va un heterosexual, no hay problema, lo atienden igual, ¿cachai? Allá, allá nadie lo discrimina. Sí, se supone. A ver, pero voy al hecho de que a lo mejor el personal lo atiende sin discriminación. Pero la gente que te, se junta allá, porque, no sé, po, si usted. Iba a, a esas discos gay, eh, se tenía que estar agarrando el poto a dos manos. <risa> <risa> no, me refiero a que, no sé, pues si, si va, obviamente hay un ambiente muy diferente a otros tipos de restaurantes. Ah, sí, pero obviamente, y si no tú soy hetero y te vaya a meter allá, tú sabías lo que hay también, pues. ¿a? Sí, pues, ya. Pero obviamente los mismos homosexuales o transexuales no sé quién no discriminan o sí son discriminatorios en el sentido de que no este bueno es hetero no puede entrar, no no mira yo he ido al bueno al, al ex príncipe fue varias veces con, uh. con un amigo gay ah, ¿Sí? lo, lo pasamos re bien, bueno y sabes cuál es la gracia que si tú sois hétero tenéis más posibilidades de enganchar y levantar minas allá porque hay muchas ¿Y minas, si sí, hay sí, muchas minas que van con los amigos que son gays, porque ¿Ya? son los amigos, pero ellas son hetero, ¿cachai? Entonces, ah. como ya la competencia baja prácticamente a cero Obviamente <risa> Es mucho más fácil enganchar, güey Ahí está, vos, profe Pero no razones, hay nadie que te, que te venga a decir cosas o a molestar No, para nada Yo las veces que ido nunca tuve ningún problema Ahora entiendo por qué tantas veces ha viajado en carretilla Oiga, <risa> <risa> <risa> okay, ya, a ver le la noticia. Dice Chris Portugal, dueño del restaurante El Toro, entregó públicamente junto a su peteja su apoyo al candidato de ultraderecha, de, ultra dice el mostrador. Es el mostrador, por. Sí, po. oiga, pero no tenía otro, otro portal de noticias. <risa> eh, bueno, dice ultraderecha. Y luego que el escritor lo criticara en redes sociales, denunció que él y su familia habían recibido amenazas. Eh, ¿Simonetti es gay? Sí, declarado y activista. Ya, Pablo Simonetti emitió una declaración replicando que nunca llamó a funar a nadie y cuestionó la producción de un video publicado por el empresario gastronómico y que fue compartido por el propio Cas, la constituyente Teresa Marinovi y el diputado Luciano Cruzcuque. Un video hecho junto a un equipo profesional, director, cámara, sonidista, iluminador, teleprompter, maquillador, editor y guionista, orquestaron una puesta en escena en la, que, en la que denuncia una funa instigada por mí, para luego llamar a votar sin miedo. Con el eslogan y hashtag Pero el video como ha sido de costumbre en la campaña de Cass Se funda en una mentira Yo no repudié ni amenacé a la persona Ni tampoco instigué a nadie a incurrir en violencia u hostigamiento Sostuvo el escritor Eso es falso <risa> Mire, ¿sabe qué, profe? Disculpe, pero voy a buscar otro portal de noticias porque quiero un poquito de, de más, de más objetividad. objetividad. Ya, dale. ¿Ya? Así que vamos a leer la noticia de BioBio, Bio, que también básicamente dice lo mismo, dice, eh, Simonetti responde a acusaciones de causar acoso contra pareja homosexual que se fotografió con cast. Ya. Dice a fines de esta semana el escritor chileno Pablo Simonetti se vio involucrado en una polémica con el empresario Cris Portugal, dueño del restaurante El Toro. Todo comenzó cuando el redactor criticó el apoyo de Portugal, que por qué Portugal dio al candidato presidencial José Antonio Cast. A través de su cuenta de Twitter y sin mencionar abiertamente el comer, al comerciante, eh, Simonetti dijo Repudio el apoyo que le dio uno de los dueños del de Toro a un hombre activamente misógino y homofóbico, sostuvo el toro, que alguna vez fue un hogar seguro para la diversidad sexual, ahora se vuelve un, le, el lugar un, de acogida para discriminadores consumados, según Pablo Simonetti. Por lo anterior, Portugal publicó hace un día un video donde asegura que fue objeto de una funa debido a un comentario que el escritor realizó en redes sociales. Pablo Simonetti tomó esas imágenes y las la subió a redes sociales para provocar una funa. Otras personas se sintieron con derecho a también ser violentas y yo lo único que hice fue decir por qué a votar, eh, trató de hacer daño y me hizo daño, recibí amenazas eh, yo, mi familia y mi mamá una mujer de 70 años, aseveró la respuesta de Simonetti dice hace algunas horas, eh, Simonetti volvió a utilizar su cuenta de Twitter, esta vez fustigando la supuesta producción que hubo detrás del video publicado por el empresario un video junto a un maquillador profesional, director, cámara, sonidista iluminador, teleprompter, maquillador y todos los también la que ya dijimos Orquestaron una puesta en escena en la que denuncia una funa instigada por mí Para luego llamar a votar sin miedo con el slogan y hashtag El video se funda en una mentira Yo no repudié ni amenacé a la persona Ni tampoco instigué a nadie a incurrir en violencia y hostigamiento Tampoco compartí su foto ni mencioné su nombre. Por último, el autor sostuvo que lo realizado por Portugal es una operación política en vísperas de la segunda vuelta presidencial. Una operación política concertada, cuya finalidad fue poner en segundo plano el, encon el enconado rechazo de Cast al matrimonio igualitario promulgado el día anterior y hacer parecer a los activistas que luchamos por los derechos de la diversidad sexual como discriminadores, concluyó. Hay que señalar que el balotaje se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. Bla, bla, bla. Entonces el, el problema fue que eh, fue más que nada por redes sociales esto. Sí, sí. Pero ¿Mm? mira, también habla... Es que a Semonite se le olvidó una, una frase también potente que dijo. Decir decir ¿Mm? públicamente y sacarse una foto sonriente con alguien con el historial que mencioné, siendo representante de un lugar con una tradición de 22 años de acogida a una comunidad que sigue siendo atacada en las calles y no tiene muchos espacios seguros, menos aún en los años 90 cuando se creó, no solamente es un tremendo error de relaciones públicas, sino una burla, un insulto y entra traición para las miles de personas LGTBI que hemos sido local durante estas décadas. Y si eso no es provocación, ¿qué? ¿Pero usted encuentra derechamente que fue provocación? Sí, porque el pobre gallo del toro lo, lo están haciendo mierda. El, ya la apedraron en el restaurante, ¿cachai? No, mm. pero el, eh, en este caso ¿tiene razón Simonetti? No, no, no. no Simonetti no. no. Porque el loco va, tira la piedra y esconde la mano. Obvio. Pero ve que son agresivos también Mira, estos di mira dicen que él, él, él se puede defender Simonetti porque no publicó ni nombre ni la foto del dueño del toro. Pero dijo uh -huh. uno de los dueños del restaurante del toro. Puta, es como es como obvio. Uno de los dueños, claro. Y él fue el que se sacó la foto. Sí, <risa> pero sí está abogando. La güey tiene dos dueños. <risa> él y su pareja. Claro. <risa> Entonces. <risa> Ahí el dueño del toro también es gay, eh, sí, ¿no? Sí, Sí, pues si sí, sale una foto de él con su pareja que otro hombre con cast. Pero yo no, no, no, no comprendo hasta dónde llega la intolerancia de la gente de izquierda. Es que, es que para esto bueno es que es, es el punto, imagínate. Para estos desgraciados, si tú eres gay, tú tienes que por obligación votar por Boric Es como una, como diría Allende, una contradicción hasta biológica. <risa> no claro. Hacerlo. Entonces, claro, y ahí tenía Facho Pero... Fachocola y a, a muchos otros grupos más. De, de disidencia sexual que están a favor de cast, porque no les gusta el comunismo, si está, porque los locos quieren comer. Pero qué problema tenéis, weón. No sea si queréis votar por un weón y quería hacer promoción o publicidad o la weá que sea, o quería apoyarlo públicamente. Puta, y si no te gusta la idea del loco, no vaya a comer más ya y listo, se acabó. Es que, es que es el punto, estos locos tienen este tema de la intolerancia. Y de superioridad moral Que dicen No puede ser que esta persona Está haciendo eso Hay que hacerlo entrar en razón Y la única forma De un entrar en razón Es ir a sacarle la chucha Ojalá le quimemos el local Ve, profe Yo le digo Te tengo razón Estamos viviendo una inquisición En estos tiempos De la gente que piensa distinto Lamentablemente Pero es yo... horrible, güey yo he hecho mucho el ejercicio de ya, por ejemplo, no ver a artistas que son liciadamente fanáticos de izquierda. Eh, no ya seguirlos, pero de ahí andar funando, andar publicando cuestiones o de, no sé, por decirle algo en la calle, eh, ya es demasiado, profe, ya estamos viendo, no sé, qué tiempo y qué nos espera para más adelante, lamentablemente. ¿Cacho? Eh, bueno, pero ojalá que haya esperanza todavía y que la gente vote con eh, un poquito de sentido común y raciocine en ese sentido. <risa> claro. Mm. Ahora, no sé cómo lo van a hacer después, para porque yo estoy, me estoy metiendo aquí para ver dónde está el restaurant del Toro y hay, hay uno que sale que está en Alonso de Gordo, hay ¿eh? Vitacura. ¿Ya? O sea, o sea, <risa> como carito. Y había uno claro. que está como en Loreto, así debe ser una sucursal o una cuestión así. O sea, si tú vas a ese restaurante mm. eres gay. Ah, porque te alcanza la plata. Claro. Si no, un maricón cualquiera, no me <risa> Claro, hay otro más que dice Loreto 33. Ah, ya. Hay uno en Vitacura y otro en Loreto 33, pero Loreto 23 pleno barrio y entonces Bueno, yo creo que a lo mejor ya le va a bajar un poco lo dice. o a lo mejor no va. ¿eh? Puede puede ser el efecto contrario. Puede hacer el efecto contrario todo. Esto. Sí, están diciendo mucho de los de los mismos adherentes de Cas que decía, "No, ¿dónde está? Vamos nosotros todos a comprar para allá." <risa> Vamos, de hecho hasta, a yo mi gastar un, hasta yo me diría gastar un sueldo claro <risa> sí lo creo que un plato salga menos 20 lucas estoy viendo la carta no bueno a ver, a ver papabras 5002 pinzas de heibo 8009 tabla caliente para dos personas 11.500 ah, son precios asequibles profe marisco pecado ¿Eh? ceviche perón 8004 a ver conger fritos dos no está bueno, bueno. O, ojalá, ojalá que extiendan el IFE y vamos a ver para allá claro <risa> no, de verdad, sé que me sorprendió también, todos los platos son como... Eh. Ah, ya. Yeah. Entonces, pues, profe, no, sí, si, mire, esta gente no hay que aguantarle. Si uno... Le tiene miedo a esta gente. La verdad que le siguen dando como bombo. Sí. ¿Y qué pasa si después la gente eh, se arrodilla ante ellos, les pide disculpas o se echa para atrás? Ahí cagan. siguen dando. Ahí como cagan. Y le cagan. No, tienen que eh, decir te eso. no, te dejan como perrito faldero. Sí. Si Así si que al dueño del toro, que aguante mm. nomás. Sí, todo, todo nuestro respeto y vamos a ir a comer para allá. Exactamente. ¿Va a crear un Oiga, capítulo ahí una pausita? <ríe> sí. <ríe> Oye, podría ser. ¿ah? No es malo. ¿Ah? Crear un capítulo vamos a ir a pedirle. Exactamente. <risa> vamos a una pausita, profe, porque tenemos más eh, cuñas que sacó Don Faco también de um, el banderazo cast. Así que vamos a escucharle en el tercer sí, y ya sí. volvemos con capital de los simios. Exactamente. ¿Ya? ya volvemos. La capital de los simios. que es enfermera. Perdón, que, perdón, que la estoy grabando para el capital de los sitios. Oye, ¿cómo será la vivió mi nieta que le dijo al papá que no sabía si votaba por Boni o por Siche? Mira. A su hija menor, igual ¿Y usted cree por qué votan por eh, el mechero? No sé, porque les han lavado la cabeza, oye. Ellos piensan que van a tener un mundo. No sé, ¿pasado en qué? No entiendo, no entiendo, padre, que no van a no trabajar, no no, claro, le van a regalar los anticonceptivos, la pastilla, el trago, la droga, no sé, no, no entiendo, no entiendo. Yo no, entiendo. Pero yo no soy la única viste, no soy la ¿Y usted misma. qué le diría a su... o sea, tú aquí? ¿Qué le diría a sus nietas? Qué... Que lo piensen. <risa> ¿Por qué tendría que votar por casa? Por la paz, por la seguridad, por el futuro. Por el futuro, por la paz, por la familia, por el orden, por el respeto. Por el respeto. Muchas gracias. ¿Su nombre? Es Diana. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Por la capital de los simios, ah, usted está orgulloso la poniendo de la bandera. Cuéntenos por qué. Porque creo en él, creo, creo en la familia, creo en los valores, quiero mi patria libre. No quiero, no quiero en Venezuela, no quiero un Cuba, no quiero eso. Y quiero que salga toda la podredumbre que está en la política de ahora. Quiero que, haya, que se achique el gobierno, quiero que se de la ONU, quiero que los delincuentes que han llegado, eh, eh, eh, inmigrantes, fuera de nuestro país también. Los que vienen a trabajar, que aporten, sí, ellos sí, pero no todos. ¿Qué dice, qué dice la gente que está indecisa o que no va a votar el, el domingo? La gente le tiene mucho miedo. Además, los, los medios de comunicación son una podredumbre, que están todos con ellos. Están coludidos con ellos. Es como, yo por lo menos, yo no veo nada de esas porquerías noticias porque mienten totalmente. Pero hay gente que tiene miedo porque va a votar por podcast Yo conozco gente, pero es que les da miedo decirlo. El silencio. Sí, ya. el silencio. Sobre todo la gente adulto mayor. Pero vamos a ganar, hay que tener fe. Para ganar es posible. ¿no? Exactamente. Es que se me quiere puro votar. Por supuesto, de todas maneras. Toda manera. yo, yo estuve súper enferma y fui igual a votar. Muchas gracias. ¿Su nombre? María Falchetti. Gracias, María. Te voy a entrevistar, veo tu polera, me llama la atención. Mira, es para la capital de los Sismos. Ok. Oye, les le voy a escribir. tiene una polera, dice, no, no comunismo. Exacto, antes Oye, de tú, tú eres un joven, que llama la atención porque los jóvenes en general, y me pasa con mis hijas, mm. votan por el otro. Yeah. por el, por el mechero. Ya, por el acosador. Claro, por el acosador, tiene el nombre. Ya. Llama, bueno, tu bandera también, creo que un poco describe, ¿y por qué estás votando por cast Bueno, primero, bueno, tengo 24 años, como usted decía, joven, joven jo alto joven, por así decirlo. ¿Cómo mi, mi, mi hija tiene tu dama? Un poquito menos. Ya, eh, bueno, yo voto primeramente por cast porque primero soy cristiano, ya refleja mi bandera, aparte del símbolo que tengo en la polera, mi bandera es de la cristiana evangélica. Perfecto. Y ¿por qué voto por CASS? Porque precisamente CASS es la, el que defiende esos valores como la familia, el culto, el... ¿Cómo se llama esto? El... el tiene un nombre. El, pero bueno. El, lo que salga, claro, el culto libre por así decirlo perfecto entonces él defiende esas cosas y siempre ha sido de la misma línea ¿ya? Eh, vemos por otro lado este cambio Boric que ahora como lo conocen por el Voltereta eh, y aparte como representa mi polera nosotros sabemos que el partido comunista o la ideología comunista en su en su historia persiguió el cristianismo entonces tendría que ser incongruente si yo siendo cristiano votaría por alguien que es representante de su eh, frente amplio, que es su coalición, y aparte la gente olvida que también es del Partido Comunista, yo fueron a una primaria, que era quien representaba a ambos, y en este caso ganó eh, Boris sobre su entonces él representa una ideología en la cual yo estoy totalmente en contra. Entonces, sería para mí, como cristiano, y totalmente incongruente que votar por alguien que yo sé... Eh, que en su ideología y que ahora se está haciendo pasar como cristiano como el tema del evangelio de San San Pablo, <ríe> San Pablo. <ríe> entonces yo por eso voto por Cas escrito por Paradita todo esto eh? escrito por Paradita <ríe> claro Paradit y todos los 40 artistas que firmaron por boris así que por eso voto Cas y orgulloso votar por él yo lo sigo desde 2017 cuando lo conocí con mi polola lo conocimos eh, la conocimos con mi pueblo, seguimos desde, esa, desde ese tiempo y, sabemos, y vemos que es una pura línea. Y aparte no tiene miedo de, de nombrar a Dios. Bueno, ah, no estoy diciendo que casi al Mesías ni que sea perfecto. Obviamente todos tenemos sus defectos somos personas, pero sí, se da, sí nosotros hemos dado cuenta de que él siempre nombra a Dios sin miedo. Entonces eso para nosotros, para mí personalmente, me llama mucho la atención y yo quiero que un presidente así, que sin miedo nombre a Dios, eh, sea presidente. Oye, gracias por, por tus palabras, tu nombre Marco. Marco. Marco, muchas gracias. Bueno, bueno tú a un segundo más. Tanto sí, jóvenes, en general los jóvenes no votan por casa, aparentemente. ¿Tú por qué votas por casa? Porque yo lo veo un hombre con convicciones y eso yo lo admiro, alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa, pero que aún así respeta a los que piensan distinto. Y me gusta eso, veo un hombre distinto, me inspira, creo que hay esperanza para el país, si es que él, bueno, cuando él gane. ¿Qué hay que hacer el domingo entonces? Hay que ir a votar, yo soy apoderada de mesa, ah, la vez anterior también, entonces ahí vamos a estar defendiendo los votos, viendo que todo salga bien para el país, la patria. Excelente, ¿te nombre? María Paz. María Paz. Usted señora decía dos, ¿por qué hay que votar por casa? Bueno, porque yo creo en la libertad y, y le tengo mucha fe a él, lo, lo sigo de, del rechazo por adelante. Por eso voto por él, por sus convicciones y me alegra mucho que una jovencita piense y tenga las ideas tan claras. Y estoy feliz por eso y ojalá muchos jóvenes pensaran como él. El felicito que la juventud realmente no está con caso. no entiende, Pues esta es construida. Le han metido mucha, mucho resentimiento, mucho odio en la cabeza. Y eso es lo que hay que cambiar, la mentalidad de los jóvenes. Gracias por sus palabras. ¿sí? ¿Su nombre? Silvia. Sí, Silvia, muchas gracias, Silvia. Gracias. Pero que tú yo te felicito. Ojalá, ojalá, ojalá todos mis nietas fueran como tú, votaran como tú. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simios. Oiga, profe, eh, buenas cuñas ah se sacó Don Paco. ¿Hizo la se pega? sacó Don Paco, sí, muy agradecido, Don Paco, del, del trabajo de reportero que, que hizo. Sí, pues. Que, ¿Ah, toda la gente también ahí... con la caña. Sí. <risa> <risa> a punto fm. Cl, la mejor radio line ahí para ir aquí, Está Para que puedan apoyar es... también acá. Exactamente. Oiga, eh, también felicitar a los jóvenes eh, que están por casa, eh, que están haciendo campañas, que se atreven, eh, que no tienen miedo, ¿no? Claro. Había un joven que no conocía el Evangelio de San Pablo. <risa> claro. <risa> porque era un evangélico real, <risa> o sea, un cristiano real. Así que no, bien, bien, bien. Esperemos. Sí, pues. mm. Hay que tener fe. Yo sé que es difícil, sé que todavía estamos abajo, pero necesitamos, necesitamos de que en este último eh, tranco, en esta última semana, usted más o menos cache, cache. No vaya a convencer al votante de Boric, eso, eso es eh, saliva perdida. Sí. Vaya a convencer al indeciso, vaya a convencer al que votó por Sichel, al que votó por la Yerna Proboste, vaya a convencer al que votó por Meo, vaya a convencer al que votó por Parisi. Ellos son los que usted tiene que convencer. No, los que votaron por Boric o los que ya abiertamente están con Boric no, no vale la pena. No, la verdad, no vale la pena. Ahora no se le ocurre ir por un weón que votó por Artes No, bro, no. <risa> <risa> Mira, o por último, por último, que todos ellos que tenían pensado a lo mejor votar por Boric que no vayan a votar. Ya, por último. Claro. O, Pero que si vayan a, a votar, que voten por Casa. Pero, pero, pero sean sean asertivos, sean amables, no, no sean como los zurdos que, que le traten de imponer la, no, la opinión. No, es que mire, profe, hay que ir con fundamento, hay que eh, tratar de convencer con fundamento. Yo le decía en bambalinas que vamos a votar este 19 de diciembre por eh, 12 visiones del país súper opuestas, ¿ya? Pero una la conocemos bien, que es el comunismo, ¿m? ya sabemos a lo que vamos con el comunismo no también y no quiero conocerlo también. o sea, lo sabemos por experiencias que estamos en, eh, viviendo en países como Venezuela, como Cuba ya, Argentina exactamente, Argentina <coughs> eh, bueno, Argentina no sé si es tan comunismo como tal, pero tiene mucho de eso ¿ya? Eh, y el otro lado obviamente que va por el más, eh, más que nada sentido común va, va más por la tranquilidad eh... Entonces son dos polos súper opuestos, pero uno ya, eh, digamos, es un poco más conocido y un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, un poquito más, eh, da más miedo, da más miedito. Sí, la verdad ¿Ah? que sí. ¿Mm? Así que, ojo ahí. A no confiarse, a no a, confiarse, hay que ir. A no confiarse. Porque a sí, lo mejor pues. todos sus su círculos, eh, las redes sociales hacen eso, las redes sociales hacen que todo tu círculo sean de eh, tendencia más o menos cercana a las tuyas. Y, y todos te van a decir... Donde tú veas, ah no, estamos ganando, estamos ganando No estamos ganando todavía No estamos no. ganando, vamos 52-48 abajo Por lo menos, necesitamos este envión final Viene la en el debate el lunes uh -huh. Y más los cagazos que se puede mandar al resto de los días El candidato <risa> <risa> <risa> ya Oye, no que, profe, gente... usted ha cachado Que a pesar de todos los cagazos Igual la gente va a votar por el... Da lo mismo ya lo que diga ay ay ay Hay que ver qué pasa con el caso de acoso no, pero en ese caso no va a tener guardadito hasta el 20, yo creo. Yo creo que por ahí va a salir ah. Luz. Ahora, vez que... Johannes Kaiser, ¿Mm? cállate. Gonzalo La Carrera, cállate. Rojo <risa> Edward, me, me, modérate. Yo no lo había escuchado, Estaba estado muy radicales. Eh, no, muy hueones. Ah, muy hueones. Sí. No, mejor que se callen. Sí, que se callen. Una, se una semanita callado, nada más les pedimos. Una semanita. Y lamentablemente, Kast, al, al tener a los eh, partidos de derecha, supuesta derecha. Metido ya dentro de su conglomerado, también se puso un poquito de hueón para que andamos con cosas. ¿Mm? Sí, pero. Se contagió de un sí, poco pero... de este hueón. Sigue siendo el mal menor. <risas> bueno, sí, sí. Pero esa cuestión de empezar a desdecirse de cosas, de empezar a hacer un poco más tibio, la gente lo eligió porque, bueno, no era tibio. No era ni tibio ni amarillo. El hueón iba de frente. Con lo que él pensaba y que quería Pero al final después de estarse desdiciendo eh, También le juegan contra ¿no? Entonces, ojo Ahora, ahí Que una que, semana Hay que reconocer que la dupla Evelyn, Matei Pabladaza La están rompiendo Sí, y ojalá que hagan eh, una pega espectacular De joyería Sí. ¿ah? Para que... Oiga la Matei, ¿sigue como alcaldesa? Sigue como alcaldesa ¿Y por Fíjeme. qué está apoyando con el cast? Porque pidió permiso ¿Ah, pidió permiso? Sí ¿Sí? Ah, bueno, sí. así pues sí. Oye, nos toca hablar de una tragedia. Oiga, sí, pues, profe, que va a la ¿Se han dado cuenta, profe, que últimamente han no habido muchos incendios así como muy sequidos, ya sea en Santiago o en regiones? ¿El ¿Sequía? No sé. Pero que como decía. Si no hay el, agua, el... está todo seco. No sé, profe. No, pero es que no puede justificar, no sé, por un incendio en una fábrica o en varias fábricas, por lo menos. En la comuna donde yo vivo, en el último tiempo han no habido tres o cuatro incendios, como tal, de fábrica, pero así como heavy. Mira, Entonces, yo, sospechosa yo, la... yo sé que en la Araucanía estamos pasando por una grave sequía. <risa> <risa> <risa> y eso podría explicar lo, lo, los incendios espontáneos que se han hecho en las casas, weón, con gente. Claro. <risa> o puede la, que weón. a lo mejor la gente de adentro sea bruja. Claro. <risa> y se generen espontáneamente. Claro. Oiga, sí, pues, pero ¿cuántas casas se quemaron en eh, Castro? 120 casas arrasadas, profe. 140 al final. 140, sí. según el último catastro. Claro. Oiga, ¿fueron como seis manzanas? Sí, toda una población, la población Camilo Enrique. Oh. Pero mira, cuando yo escuché primero que había un, un incendio en Castro y se habían como arbolitos, dije, ah, incendio forestal. Pero después voy cachando que no, que no fue un incendio forestal, fue un incendio en una fábrica Ya. que estaba al esto costado de la Ruta 5 ¿Mm? y que se expandió para las casas que estaban alrededor. ¿Esto empezó en una fábrica entonces? Sí. A ver, según esto que sale acá tengo el catastro. Sí, dice que fue en una fábrica que estaba al costado de la ruta 5 y que había era mucho de viento de la fábrica de fósforo la. Claro. <risa> de 35 a 50 kilómetros por hora según un reporte de la NIME el incendio se habría originado en una bodega ubicada en la ruta 5 y se fue expandiendo rápidamente por sectores boscosos y de matorrales hasta llegar no solo a la ya mencionada población Camilo Enrique sino también a las villas Los Presidentes y Esperanzas que debieron ser evacuadas por completo Wow. Oiga, manza eh, en Barreta, están las fotos, digamos, de la toma aérea y es lamentable, la verdad, o sea, es como, como decía ese loquito del video, de... Parece zona de guerra, bueno. Sí, se sí, parece zona de guerra, la verdad que parece zona de guerra. Bueno, y... allá todas las casas son de material ligero. Sí. Sí. Y bueno, según eh, eh, la, la noticia, la falta de agua y el viento también eh, provocaron que no se pudiera llegar como a tiempo no se pudieran apagar las llamas a tiempo Yo no sé cuánto si habrá habido alguna vez un incendio tan grande en, en ese sector Oiga, pero ¿se acuerda que hubo para los eh, incendios forestales un pueblo también que se quemó entero? no me Santa acuerdo Julio, por ¿Santa Julio o Santa Bárbara? Algo así sí. sí, ese pueblo ya a esta altura está como levantado no tengo idea. La verdad, no sí. sé. Porque que después se le perdió el. el... No se hicieron después unos, unos par de reportajes y vieron eh, cómo estaba viviendo la gente después del mega incendio que se vio. si sí, también fue bien eh, brutal ese incendio. Me acuerdo que se quemaron varias cuadras de Arte Casa. Eh, la plaza principal también. ¿No era como la plaza de San Fernando? De, ¿De Puente Negro. No, no era como la plaza de Puente Negro. Era una plaza. ¿eh? Una plaza eh... que se llama Plaza. Exactamente y, y ahora el pueblo ya está paradito bueno, eh, igualmente el eh, gobierno va en ayuda de las personas que perdieron eh, su casa y quedaron damnificadas con bonos y con subsidios para que eh, puedan comprar eh, electrodomésticos, muebles. También entiendo que les van a dar un subsidio o ya les dieron un subsidio para las personas que, por ejemplo, eh, quieren arrendar o pueden arrendar, arrendan una casa o los que se quedan eh, con familiares, que se queden eh, con ellos, igualmente van a recibir ese bono. Y claro, sería lo, lo, lo más lógico no perderían plata. Claro, exacto. Pero, a ver, yo encuentro que la, la acción del gobierno fue oportuna, que llegar inmediatamente y declarar zona de emergencia, porque eso libera los recursos. Sí pues. Entonces, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer son eh, se habla de 400 damnificados y 140 familias que quedaron sin hogar. Y lo primero dicen que hay que eh, completar una ficha, después como tú bien decías, viene el bono arriendo que el, pronto, el monto aproximado va a ser de 300 lucas. Claro. El bono acogida que también es para los familiares 300 lucas El bono uh -huh. en Ceres dice 1,2 millones aproximadamente Para comprar refrigerador y cuestiones eléctricas como lavadora, inmuebles, cama y esas cosas Claro. Una casa de emergencia Una vez removido los compros y limpiado el terreno donde ocurrió el incendio Los damnificados podrán abandonar los albergues y regresar al sitio donde vivían Habitando una casa de emergencia eh, Una vivienda liviana de 37 metros cuadrados, de dos habitaciones, un área común, un baño y cocina que está conectada con los servicios básicos lua gas. No hay que pagar nada por esta casa. Bien. Después, conjunto habitacional. Para la casa definitiva, que es de más largo aliento, existen dos alternativas. La primera es acogerse al decreto 49 del Fondo Solidario que permite la construcción de un conjunto habitacional. Esto solo se hace si los vecinos deciden hacerlo así. Para acceder a este beneficio normalmente se exige un ahorro previo, pero para este caso no se va a exigir nada. Y la otra es construcción en el segundo sitio. La segunda opción es la modalidad llamada construcción en el sitio propio. Esto está marcado en el subsidio de clase media en el que también se exige un ahorro previo, incluso mayor que el anterior, pero que tampoco se va a exigir en esta oportunidad. El beneficio consiste en una asignación de dinero que guardea los 20 millones. ¿Cómo que decían que no había casa de 20 millones, buen? Sí, pues hay casas, <risa> Soy malo. Ahí tienen. No. Ahí está. Oiga, profe, yo eh, lo que no me. O sea, lo que me pregunto es: ¿qué es el hueveo para delimitar de nuevo el terreno que tú tenías? Porque no sé, pues por ejemplo, este, usted tenía una pandereta o una delimitación de madera, por decirlo. ¿ya? Dentro de su metro cuadrado o los metros cuadrados que tenía la casa. Ahora esa base se quemó entera. ¿eh? Después para delimitarlo. Eh, ¿Es un tasador municipal? ¿no? Hay alférez que se llaman, un alférez ah, municipal, que es el que va y hace las mediciones desde la punta de la casa hasta el, hasta el final. Ah, y tiene que hacerlo tal cual está en el conservador. Claro, entonces ahí no se va a perder nada y cada familia va a mantener su terreno. Sí, sí pues para que no se empiece a navegar. Luego, ¿qué? ¿Qué, decir, no, si yo tenía más terreno para atrás, Claro, no, no, eso lo hace la municipalidad y te deja los, los, los cuadraditos bien demarcados. Ah, ya. Oye, un, una anécdota, así como... ¿Mm? ¿Tú sabías, por ejemplo, que el número correspondiente a tu casa... Es la cantidad de metros que hay hasta la esquina. ¿Ah, en serio? Sí. No tenía idea, profe. Por ejemplo, si tú vives, por un por ejemplo, por ejemplo, en el 8.30 de un pasaje, son 30 metros hasta la esquina. ¿Ah, mis? Sí, de donde, donde empieza la, la numeración. Es por eso miss? que ninguna casa o muy pocas parten en el 0.1 o 0.0. Porque ah, significa que están yeah, justo son casa esquina. Claro. Y por eso es que de repente se saltan el número. Tú decís, si, oye, por ejemplo, si está en 930, debería estar en 932 al lado de la casa. No, no está. Pero de repente, bueno, que son casas pequeñas. Van de tres en tres. ¿Es porque tienen tres metros de diferencia? Claro, obvio. Entre las puertas. Bu buen dato, profe, ¿eh? Sí. Yo, un dato mierda, pero. Un bueno. dato mierda, pero, pero datos. <ríe> <sí>. <ríe> Exactamente, vos, pues, profe. Oiga, bueno, a toda la gente de Castro, eh, un saludo, aunque ya no nos va a tener cómo escuchar, pero. Sí. <ríe> Pero pero sí, po, eh, fuerza, que se levanten nomás y... Sí, y están ¿cómo? empezando las campañas para ir en ayuda de la gente de Castro, obviamente, con frazadas con alimentos no perecibles, busque busque el, el, el más cercano. Sí, pero ya ropa no les mandes, toda la gente bueno, aprovecha de, de sí. limpiar el closet y mandar eh, ropa para pa esta gente, y la verdad es que a esta altura yo creo que no se necesita tanto. Claro. Más las más lucas más la o otro tipo de, de, de ayuda. ¿Mm? Así que eso, pues profe Oiga, eh, pero también tenemos otro tipo de noticias, profe Yo no tenía ni idea que había habido partido este fin de semana o esta semana partidos de Chile Sí, Ivo. ¿y en dónde vimos esos partidos?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 Soliciten su demostración gratis de 3 horas y se mencionan a Capital de los Simios tendrán descuento al contratar el servicio Para más información o consultas comuníquese directamente al whatsapp de Rolandino al más 569 78 Más 569 78 -690812. Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión ¡Déjale, grande Roland! Buena Así ah, pues, yo la verdad es que no me enteré de que habían partidos de Chile, pues, profesor No, y fueron de madrugada, fueron el día, ¿Ah, sí? el jueves de madrugada y el día ¿Ah? sábado de madrugada ¿Y qué, jugaron en Corea? ¿tú no, en Estados Unidos, jugaron el primer partido contra México, pero era un combinado a ver, era un combinado local el chileno ¿Ya? Con algunas otras que personas que estaban en, en, en otras ligas ¿Hm? pero porque no era fecha o sea no sé si era fecha FIFA pero parece que no, no prestaron los jugadores entonces fue como ya partido amistoso contra México que también era un combinado así no oficial se empató a dos se fue perdiendo todo el partido hasta que eh, se logra dar vuelta y empatar un partido bastante entretenido donde Montesino se va a transformar en la figura y después se juega contra El Salvador El Salvador pobre. El Salvador esos buenos tienen el récord de haber de la mayor goleada en un mundial perdieron 10-1 con Hungría en el 54 Ándale, ¿y cómo le fachelito? Gana un a cero en el último minuto. <risa> <risa> Literal, minuto 95. Un cabezazo Dime. de Vega en el área, después de un tiro ah. esquina, y el, y el árbitro termina el partido. Me imaginaba. imaginado, ¿Qué estaba jugando Toby Vega <risa> No, el Defensa Vegas, Vega. Ah bueno, ya. Sony, eh, Siempre digo, cuando lo escucho me acuerdo de Sony Vegas Vegas sí, Y ya. claro, no había ninguno de los, ni Generación Dorada, ni, ni, ni, ni famoso El más famoso era Montesino, por así decirlo, el jugador de Audax Que jugó un kilo, Hotel. jugó un kilo el gallo, un kilo ¿Sí? sí, se mostró, de hecho ya el Cruz Azul lo quiere contratar Pero también habían tentativas desde Europa Ah, ya. Pero esta, entonces estos partidos fueron para ver más o menos el mercado local. Claro, ver qué tipo de jugadores podía llevar Martín Lazarte al partido de fines de enero contra Argentina, que lo más probable es que sea en Calama. Está casi confirmado. Ah, buena. Así que vamos a ver a Chile, vamos a ver a, si los argentinos sufren en, en Calama. Po. ¿Sí? A, a ver si sufren. En una de esas no, no pasa nada y no juegan igual. No No, no, creo, igual, pero... profe. no sí. <risa> Yo creo que van a sufrir los argentinos y los chilenos también pues, Si esos jóvenes están acostumbrados a otro clima La mayoría vive en Europa, pues, profe Sí, pero mira, Calama son 2.200 metros Sí, pero por ejemplo, Andas va a hacer jugar al Beretona en eh, Calama. Igual o se va a ahogar entero <risa> si vive en Londres, pues En todo caso, se va a apunar sí, entero, bo. Se va a apunar entero, <risa> tú, Alexis we. Sánchez jugó en Correloa mucho tiempo, así que no debería tener problemas. Ah, pero ese, ese se aburguesó, pues profe. Ah, ya. Se aborguesó, como dicen. Ya ah. no le da. <risa> no, no le da, bo. ya tiene que llevar un tacto oxígeno, <risa> Chuta, sí, pues. Entonces... Para Martín Lazarte yo creo que fue para probar nombres, para ver cómo podían andar. El Zanabera Pérez, que la quiero la Católica, jugó un partidazo contra México. Eh, Montesino jugó muy bien. Eh, parra también jugó bien. Un parra bueno que sea. Algo que sea. Po. Y además, eh, en, en otro deporte, aunque es parecido, Universidad de Chile se tituló campeón. Sí, aunque usted no lo crea. ¿Ah, sí? Sí, pero de futsal masculino. Le ganó 4-2 a Deporte Recoleta y fue campeón. Así que ah, me parece que el segundo o tercer torneo que se organiza en Chile de futsal profesional ¿Mm? así que ahí hay que darle un poquito más de, de cobertura también. Y lo que fue espectacular y digno de culto fue la gran definición de la Fórmula 1 la que estuvo buena esa cuestión ¿Ah, sí? Sí. Hace mucho tiempo que no se daba que dos competidores llegaran con cercanía de puntos a la carrera final, pero en esta ocasión llegaron empatados Empatados. Empatados, o sea, no sé si en la historia se habrá dado que llegaran empatados a la última carrera. Luis Hamilton con Max Verstappen. Luis Hamilton de la escudería Mercedes y Max Verstappen de la escudería Red Bull. Hamilton ya tenía siete títulos, iba a quebrar el récord de Schumacher, ¿Mm? o sea, es lo que es importante. Y Max Verstappen iba por su primer título. Ah, buena. Ya Verstappen saca la pole position, así que estaba eh, re feliz porque le da un puntito más. Y en la primera curva, así cuando parte la carrera, que eh, Hamilton iba tercero, un pase y se mete primero. Y el loco estuvo primero toda la carrera, toda la carrera. Quedando cinco vueltas para el final, le lleva una ventaja incluso a Max Verstappen. El título ya ha servido. Cinco vueltas para el final, hay un choque de un auto y entra el safety car. Mientras limpian la pista, toda la cuestión, todos los autos se juntan. ¿Ya? Sale la relargada, ya parte Hamilton primero. Y en una de las curvas, pasa una pequeña recta, el Verstappen aprovecha el DDR que es como un, una succión que tú aprovechas estando atrás del auto y hace que tú puedas andar a 10 o 15 km por hora más. Se va por el costado y lo pasa. Y después eh, Hamilton intentó pasarlo, intentó pasarlo y no hubo caso y el loco llega a la meta y gana. El, en la última vuelta, en la mitad de la vuelta, el loco saca la delantera y gana. Y gana el título. Primera vez en la historia. O sea, primera vez para él que, que salía campeón. Y Hamilton ah, que va ahí como por la media vena Había hecho todo bien, toda la carrera buena Pero el safety car lo dejó Lo dejó mal Y esa última vuelta es emocionante Se la, la A todo el mundo que le gusten algo Las la carreras Por favor búsquenla en Youtube búsquenla. En, en Twitter también anda rondando La última vuelta porque en verdad es Emocionante Y todo el público gritando y vuelto loco y, no Pedazo de final de temporada de la Fórmula 1 Una de las mejores temporadas que he visto En el último tiempo y todo gracias a Ronaldino ¿no? es, eh, Exactamente, profe Porque usted sabe que en Ronaldino está toda la programación Hecho Oiga, profe, y a, eh, a propósito de eso ¿Nos trae algo para recomendar esta semana? Oh, ¿no? sí, sí También a mi amigo que había dicho que había contratado Disney Plus <risa> <Ajá>. <risa> Porque en Ronaldino y PTV También tenemos este documental Que se llama Get Back de los Beatles Está dirigido Buena. por Peter Jackson ¿Peter Jackson? Sí. ¿Me suena? ¿Es el del Señor de los Efectivamente, Anillos? Efectivamente, y Brain Dead Ándale. ¿De qué trata esto? Este es un documental sobre los Beatles Tiene un, mucho material inédito Que muestra la, cómo se trataban La cordialidad, la, la camaradería El humor Cuando ellos estaban haciendo el, el disco Let It Be Este disco súper importante Junto con el Abby Road uh -huh. De los Beatles Y además su último concierto Ese que tocaron arriba en la azotea ¿Sí? que, que hasta los Simpsons también lo han parodiado Entonces, aquí se han recopilado más de 55 horas De material inédito que fueron filmados en 1969. Y también 140 horas de grabaciones de audio. De las sesiones del, de la grabación del audio propiamente tal. Y te muestra caleta de, de pildorita De cosas entretenidas. Como por ejemplo que no le tenían mala a Yoko Ono. Ah, no. No, para Porque ese es un, es un mito. Sí. Que todos los demás le tenían mala. Que no la podían ver prácticamente. Claro. Pero no, aquí no le tenían mala a Yoko Ono con sus gritos de mierda. Y los locos siguiéndole la mena y con así como jugando, y los locos también tenían un, uh -huh. como una um, sincronía, por así decirlo, musical, en el que uno empezaron a tocar un, unas partes y los otros así como, ah, que estoy tocando, ya, te sigo, pum, ya empezaron a tocar. Entonces, Buena. sí, vale la pena, vale completamente la pena verlo, en total, porque es una miniserie, pero en total dura uh -huh. 157 minutos, poco más de... Ah, pero po va por capítulos entonces? Claro, pero en, en total son 157, o sea, poco más de dos horas. Eh, en lo que dura la miniserie? Claro, entonces... ¿Pero ya salieron todos los capítulos? Sí, está listo, como tal? sí. ¿Y cuántos capítulos hay? Si es cortito. Pero como les digo, Get Back, esta miniserie que, que va a estar en Rolandino y también en Dines Más, para los que tengan, uh -huh. eh, te abre como un nuevo mundo de cómo eran los Beatles en, en, en su máximo esplendor. Así que si te gusta la música, si te gusta eh, ver este tipo de cosas, de cómo se hacen los discos, de todo el mundillo que hay detrás, eh, aplíquele porque en verdad vale la pena y está entretenido y, y sí son los Beatles en su máxima expresión y si tú no conocías bien a los Beatles o lo habías escuchado poco mejor todavía porque te vayas a sorprender con muchas de las cosas muchas de las personalidades también de los de los, de los Beatles porque en, en una hay uno que se quiere ir y John tiene que ir a buscarlo y después se dice ya ya nos vamos a juntar ok ya vamos a trabajar juntos ya o sea, hay pelea entre medio pero pero hay de todo hay de todo Buena. Así que no. No, yo creo que es un imperdible. Es un profe. imperdible, buenísimo, buenísimo. Excelente. Así que profe. esa es la recomendación para esta semana. Get back la miniserie de los Beatles. Y usted don ¿qué nos trae para esta semana? Mire, esta semana yo les traigo disculpas públicas. Sí. <ríe> ¿Ya? Porque yo me chamboné en el capítulo pasado pensando que el Games Award era el viernes de la semana pasada. Y no, po. fue el jueves. Ya Teníamos toda la intención de transmitirlo con el profe, pero yo la verdad que se me traspoveraron los días. Me, me adelanté uno más, o sea, me atrasé. En uno. Claro. Y el Games Award fue el día jueves pasado. Eh, pero hubieron bastantes novedades, unas una muy interesantes, profe. ¿Ya? ¿Qué nos dejó? El juego de la... Mire. De partir del juego del año salió como It, It Takes Two, ¿ya? Eh, que es el juego del año que es un juego de digamos plataforma, se podría decir, cooperativa de eh, Xbox, ¿ya? No desconozco si está en otras plataformas, pero yo lo he visto en Xbox. Eh, es bastante interesante, es como querían coger los niños, una cosa ¿Sí? así, ¿ya? de plataforma y ayuda. Ah, okay. Eh, usted puede jugar con eh, la comunidad dentro de Xbox eh, también puede jugar en multijugador, cooperativo. Pero no es un triple A. Eh, o sea, vendría siendo como un triple A, pero es de ese tipo de juego. ¿Ya? Yo lo único que conozco son el doble la A. No, las pilas A conozco. No, alcohólico Anónimo <ríe> No, yo creo que no lo conoce por algo, don Paco tuvo que ir a sacar... Bueno, también, sí, también, sí. Sí, a ver, aquí andamos sí. con cosas. Oiga, y otra pero, la pero, sorpresa que dio... ¿Cuál era el favorito? El... Diga. ¿A ganar el juego del año? Mire, el favorito es que estaba entre... Racket Canclar... Clark y Resident Evil 8. La verdad es que dio el... una sorpresa bastante grande el, el GOTY este sí. año. Ya, que fue Tech Así que... Eh, bacán por ello Y también eh, hubieron sorpresas interesantes Se mm, reveló Un teaser eh, del juego Alan Wake 2 ¿ya? ¿Se acuerdan sí. que yo alguna vez hablé de Alan sí, Wake? Suena, sí. eh, Alan Wake va a llegar El 2023 para Playstation 5 X-Series y PC También Star Wars Eclipse Profe, eh, es un juego que se está haciendo Con eh, Art y Quantic Dream ¿ya? Y que el trailer, para que usted también lo vea, recoge mucho de la película o la serie, no sé si es serie o película que, se, que es Dune Ya, sí, que está de ya, moda ahora Exactamente, así que está muy muy interesante También el juego de la Mujer Maravilla, Wonder Woman, eh, Gal Gadot no va a ser eh, la, el motion capture en este, en este caso, pero también se ve como eh, interesante ¿Eh? Y eh, lo más interesante es el juego Senua Hellblade 2 Que llega gente exclusiva para Xbox X Series y PC ¿eh? Que mostró un trailer, profe, pero de aquellos de La cuestión eh, llega a ser fotorrealista el, el tema gráfico Y el trailer la verdad que está espectacular Oh, buena. ¿Ya? La semana pasada yo también había hablado de eh, una aplicación que se bajaba para eh, PlayStation 5 y Xbox X series que era de Matrix, se ¿Sí? ¿Sí? llama Matrix Awaken. Eh, se activó justo el día de eh, los Game Awards y la verdad que también está espectacular, profe. Es una demo técnica ¿ya? en la cual eh, empieza hablando eh, Kenny Reeves, también la actriz de. Eh, 3D? que hace Trinity, pero eh, esto todo con gráfica de juego en tiempo real, ¿ya? <coughs> nunca se salen de ahí, y la verdad que bro, está espectacular, es un, si se quiere decir algo así, es un tipo GTA, ya porque es de mundo abierto, pero no es un GTA porque, como le digo, es una demo más que nada para ver las capacidades del el, el motor gráfico del de Unreal Engine 5 y también las capacidades de las nuevas consolas. chuata también se anunció que Final Fantasy 7 deja la exclusividad de PlayStation 5 para llegar a PC el próximo 16 de diciembre. ¿no? Y, eh, Mira mm, qué coincidencia, junto antes de Navidad. Exactamente, sí. profe así que vamos a estar ahí eh, comentando también ese, ese, ese juego y su versión para PC. Y bueno, también se mostró un eh, gameplay de la segunda parte de Horizon. ¿Ya? Que también viene muy eh, espectacular y se lanza en febrero del 2022. Oye, ese fue el juego que traté de jugar y no pude pasar la primera pantalla. Ese, exactamente. <risa> no soy tan malo bajo ayer, güey. Puta, profe, lamentablemente. Se veía acá eh, el pueblo no, ¿no? en la raja, pero no fui culo de pasar la primera pantalla. No, se quedó usted pegado en el NES, en la Super. <risa> en el Atari. En la Poli ¿no? Sí, ahí se quedó. <risa> Y ahí pues, profe, eso Eso es para esta semana, así que Ya estamos terminando este capítulo Número 40 de La Capital Oiga, profe. Don Station, tengo una información de último Minuto que me, han, que me acaban de enviar Bastante ¿Ah, sí? preocupante Diría yo No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas <risa> eh, Alexis López Tapia Que ¿Ya? es un, una persona que, que está investigando eh, A la candidatura de Boris Está hablando de que tiene pruebas pruebas irrefutables de los nexos de el candidato del Frente Amplio con Hezbolá. ¿Quién sería ese? ¿Alá? Eh, son los terroristas palestinos. Más encima que hay plata de financiamiento de Rusia e Irán en la campaña. Ah, mierda, esto se va a destapar. ¡Ájale! Ah, que se viene bravo eso. ¿Usted cree, profe? Eh, a, a, a lo mejor no... A lo mejor la prensa no dice nada. ¿Cómo están los surdes que están medio comprados. Eh, eh, eh, mire, yo creo que si no se presentan así como pruebas concretas esto no va a llegar a nada yo creo que va a ser un simple Popular rumor de luces eh, como, como dice usted no tengo pruebas pero tampoco tengo dos pero estar atento el, durante la semana porque puede que pase algo ahí con respecto a eso porque eso sí que ya sería, sería eh, muy grave no, ya sería demasiado grave, profe. yo creo que ahí ese ya se debería bajar de la candidatura y darle la banda a casa. Claro, al tiro, sí. <ríe> Exacto. Oiga, y para ya terminar algún mensaje para este 19 de diciembre a la gente que nos escucha. Sí, que tengan fe que todo va a estar bien. <ríe> eh, miren, pase lo que pase, pase lo que pase, eh, tenemos que confiar en Chile y en su gente. Tenemos que confiar en que si la gente quiere escoger otra cosa, bueno, están en su derecho y vio la democracia eh, Ojalá no, pero Ojalá que no Pero eh, no a calentarse No a... ¿sabes? Si perdemos la derrota igual va a ser triste, pero pero por último sepamos que que dimos todo por, por tratar de lograr el objetivo, de que nuestro país no se fuera a la vez, de que somos patriotas y que queremos este país y que por lo tanto todo lo que nosotros podamos hacer va a ser bienvenido. Si usted está en la duda de ser o no apoderado de mesa, hágalo. A usted no le va a pasar nada, no se preocupe, porque ahí es, do no, ahí es donde nomás. nos pueden robar los votos. Así que esté tranquilo, vayan nomás con, con fe, con confianza a ser apoderado de mesa. Por nuestra parte... Y yo voy a estar de vocal de mesa, así que yo, yo mismo me voy a asegurar de que, de que no haya chanchullo ni ningún problema ahí con eso. Por lo menos en mi mesa. Buena. Lo otro, vamos a tener un especial el próximo domingo 19. Obviamente, como yo dentro de vocal de mesa voy a salir más temprano, porque es un puro voto. y A las 10 de la noche ya vamos a estar en condiciones incluso ya de, de conocer quién es el presidente electo a esa hora. Y vamos a tener un, una capital de los simios especial. Ojalá sea con celebración, ojalá sea con fanfarre, con bombo. Si no, estaremos igual ahí al pie ojalá. del cañón eh, transmitiendo sí, pues, y, y masticando si no, esa derrota. Eh, espero que no llegue, espero que no llegue. Pero ojo, a no confiarse, a no confiarse. Si hay alguien que diga que Kat ya tiene la elección ganada y que por eso no hay que ir a votar, no le haga caso. Hay que ir a votar igual, sea como sea. Exacto. Ahora, y si usted apoya a Boric también, vaya y vote, si da lo mismo, si esto es una fiesta de la democracia No, que no vaya. no, no que se queda en la casa Pero una fiesta de la democracia Que se la casa abierta hay, hay excelentes alternativas en Rolandina claro. <risa> Para ese día domingo <risa> Exacto <risa> Ya pues, profe, estamos llegando al final Un, un abrazo a todos los que nos escuchan eh, Gracias, eh, porque hemos también subido los suscriptores en eh, YouTube eh, ¿Falta uno para los recertos? ¿A quiénes no? Exacto <risa> Aquí no aguanta Y yo no sé si leí esto alguna, en algún capítulo pasado Pero más que nada un consejo ¿ya? Esto es de Thomas Sowell ¿ya? Que dice el problema no es que Johnny no sepa leer El problema no es que Johnny no sepa pensar O no pueda pensar digamos. El problema es que Johnny no sabe qué es pensar Lo confunde con sentir ¿A qué quiere, qué quiere decir esto? Es que usted vaya y vote no desde el sentimiento Sino que desde la razón ¿Ya? Piense, piense bien, por quién va a votar, por qué va a votar, y si quiere darle consejos también a la gente, sus, a sus cercanos, dígale que lo hagan desde la razón. Que voten a conciencia y que voten pensando, no sintiendo. Excelente, Don qué buen pensamiento se mandó. Cuídense harto, cuídense harto, un abrazo a todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao.